Vale. La cuenta. Ok. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy estamos. Eh, a ver dónde estoy aquí. Perdón. Estamos Elena y, y yo, que ahora os presento a, a mi compañera. Si os parece, vamos a dejar dos minutitos. ¿no? tres minutitos de espera para que, se, que, que entre toda la gente y vamos a hacer lo mismo que la última vez. Si podéis eh, acceder ya al Menti utilizando este, este código que ahora os vuelvo a compartir por el chat. Vale, por el chat ya lo tenéis y ahora le damos a presentar. Elena, ¿tú puedes ir aceptando la gente que va entrando a, a la sala de espera? Claro. Perfecto. Me puedes saludar también. Elena, desde México, la, la responsable directa de que hagamos esto en horario de 3 a 5. No, no, no puede ser que me culpes a mí de eso. Estamos algo, o sea, a, los que, a los que son es terrible. A los que son de tarde, bueno, ni tan mal. Lo siento, lo siento. Muy bien, pues ir entrando en el menti, por si tenéis, lo tenéis aquí, con el móvil mejor, lo vamos a usar como la última vez a lo largo de toda la presentación, así que si lo podéis hacer mejor con vuestro teléfono móvil, así vais viendo la presentación en la pantalla del ordenador y, y hacéis el menti con el teléfono, ¿vale? Le estaba preguntando a Begonia porque me parece que no. ¿Sabéis que tenéis un Moodle donde están las presentaciones? la grabación del, de, de la sesión anterior y además hay un foro. Dos personas ya me han hecho preguntas sobre dónde se tenía que subir el mapa de empatía y les he contestado y además os he compartido algunos recursos que os pueden ayudar a complementar lo que, lo que hemos visto. Además del enlace, yo creo, al newsletter que hacemos en, en Anjas, que mandamos cada semana con convocatorias, con recursos gratuitos o, o de pago, algunos pero interesantes para todo lo que es... La gestión, la administración y la captación de fondos de, de organizaciones, ¿vale? Entonces, si tenéis, si no sabéis cómo ir, yo no sé cómo es, o sea, yo solo tengo mi acceso, esto lo tenéis que hablar con plena inclusión, ¿vale? Si por lo que sea no sabéis acceder al Moodle, no tenéis vuestro usuario, hablarlo con, con Pedro o con Begoña, no sé quién es vuestra persona de contacto allí, para, para tenerlo claro, ¿vale? Somos 40. Somos 40, empezamos son y 3, pues vamos a empezar, bueno, mientras estamos esperando empezamos con, con esta primera pregunta que si desde la sesión anterior habéis podido hacer algo, ¿no? Si habéis podido compartir los materiales con vuestra organización, si habéis trabajado en un mapa de empatía, si no habéis podido avanzar por falta de tiempo o si no habéis podido avanzar porque no entendisteis ¿no? lo del mapa, lo del mapa. Fundatul, hemos hecho nuestro mapa, lo que no estamos seguros es que hemos sido capaces de colgarlo. <risa> vale, bueno, pues la parte de colgarlo, hablarlo con plena inclusión. Yo de verdad allí no, ni Elena ni yo os podemos ayudar, ¿vale? Eh, de todas formas. Ah, bueno, si es en el Moodle, no, en realidad es, era en, lo de colgarlo es en el drive que os hemos compartido. Entonces, cualquier cosa al final de, de la sesión, si quieres, eh, Fundatul, eh, me escribes por el chat y lo, y lo miramos, ¿vale? Bueno, oye, pues habéis trabajado. Muy bien, muy bien, muy bien. Falta gente por, por conectarse al, al Menti. ¿Sí lo enviado por mail, vale, Os he vuelto a poner el enlace para, en el chat para el Menti. Y miraros a ver si podéis entrar ya a esto. Entonces, como os decía, hoy tenemos a Elena con, con nosotras, que... Nos va bueno, a compartir con nosotras la, la sesión de hoy. Recordar, cámara encendida si podéis, micrófono cerrado, el móvil a mano para usar el Menti e intentemos disfrutar de, de la sesión. ¿vale? Eh, simplemente para hacer un poquito de. Esto ya lo hemos hecho. Un poquito de volver a ponernos en, contacto, en contexto, que han pasado unas cuantas semanas ya, unos cuantos días ¿no? desde que tuvimos la sesión. Teníamos estas tres sesiones. En la primera vimos que detrás de cada donante hay una persona y por lo tanto una relación que construir. Estábamos pasando de la gestión de recursos a la gestión de relaciones y esto es lo que tenemos que tener en nuestra cabeza, ¿no? de, de que todo lo que vamos a hacer es gestionar relaciones, ya sea online o presencial, vía un formulario o con una relación como más estable y más personal. Pero vamos a estar gestionando estas relaciones con todo este ciclo de donante que vimos. Lo volveremos a ver al, al final de esta sesión. Hoy nos vamos a centrar en, para poder construir mi plan, mi estrategia, necesito saber dónde estoy, dónde estoy a nivel interno, en qué entorno, en qué contexto, con qué recursos cuento, con qué capacidades, para poder aprovechar todo esto y sacarle el máximo partido. Y en la siguiente veremos, bueno, pues de todo esto que tengo y que podría hacer, cómo priorizo y cómo mido para maximizar mi potencial. ¿no? Esto ya será la siguiente. Hoy nos vamos a, a centrar en, bueno, saber dónde estamos y qué podemos hacer Elena todo tuyo quieres que pase yo la presentación o la compartes tú me da igual la verdad me da igual prefiero casi compartir yo porque así me, me controlo yo no y a mí me parece bien es que el otro día con Javier nos, no pregunté y entonces él pensaba que yo compartía y yo pensaba que él lo hacía yo a ello. Pues sale. Quien se ha incorporado tarde tiene el enlace del Menti en el, en el chat. ¿vale? Listo. Eh, ya estáis viendo mi pantalla, ¿no? Perfecto. Bueno, el objetivo de, la, de, esta, de esta sesión de hoy es, es un poco compartir con vosotros eh, algunas herramientas que existen que nos pueden permitir eh, ayudarnos a hacer este plan de fundraising. Aquí se trata de, de, que, de que seamos capaces de nosotros de organizar un plan de sostenibilidad para nuestra organización y, y no empezar, eh, no reinventar la rueda. Aquí, en en ese sector en concreto somos muy especialistas en reinventarnos e intentar buscar. Al final está todo escrito, con lo que lo que nosotros vamos a hacer es compartir unas herramientas muy, muy, muy sencillas, muy fáciles de utilizar, para que vosotros mismos seáis capaces de. De, de poder eh, diagnosticar en qué punto estáis para hacer un, un plan de fundraising y sobre todo hacer un plan de fundraising con una estrategia que esté adaptada a vuestra realidad y a vuestros y a vuestros objetivos y a vuestros recursos disponibles. Qué bonito es soñar eh, con que todo es posible, pero vosotros sabéis que esto no es verdad y hay que adaptarlo mucho a, nuestra, a nuestro cotidiano, a nuestra realidad entonces no se trata de que estas herramientas nos ayuden a tener esta foto, aprender de nuestro histórico, por supuesto, saber qué es lo que hemos hecho eh, y qué podemos tirar de lo que hemos hecho para poder seguir adelante y sobre todo eh, entender. Quienes nos pueden ayudar a hacer lo posible. O sea, solos eh, es muy difícil hacer todo esto. Entonces vivimos en una sociedad tremendamente conectada y para hacer un plan, para hacer cualquier cosa, pero en lo que te hacer un plan de fundraising, es absolutamente vital que tengamos en cuenta eh, la, esa lista de personas que nos pueden ayudar o que nos pueden dinamitar este plan de fundraising. Entonces, eh, antes de... Vamos a, vamos, vamos a compartir esas herramientas que, que entendemos que, que algunos seguramente ya habéis utilizado, pero bueno, la idea es hacer un repaso y ponerlo mucho en práctica para que vosotros, eh, cuando os pongáis a hacer el vuestro, eh, eh, posibles eh, podemos ayudaros a identificar posibles eh, stoppers. ¿no? Antes de empezar, si yo digo que lo que vamos a hacer, o si yo os propongo que lo que hagamos ahora en esta sesión es eh, hacer un plan de fundraising, me gustaría que en Menti eh, pudierais eh, contarnos, ¿no? antes de empezar, si yo quiero definir mi plan de fundraising, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, si a priori yo voy a ir, vamos a, esto lo hacen mucho en el colegio de mis hijos, que antes de empezar a darles cualquier, darles cualquier contenido, les preguntan a ellos qué es, que, qué es lo que esperan o qué es lo que entienden que, de que lo que vamos a hablar. Díganme ustedes en Melty, ¿qué es lo que, qué es lo que eh, eh, por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a hacer ese plan de fundraising, de captación de fondos de nuestra organización? Anímense con el código y así vamos a ver un poco cómo... Como, como, como, qué es lo que tienen en el mente o sea, hay veces que esto es como un, un sapo enorme que hay que comerse al principio y decir, Dios mío me voy, a, me voy a, a meter en un lío importantísimo pero, pero a lo mejor no, no sé me gustaría saber un poco por dónde empezaríais vosotros a ver en dónde está cada una de vuestras organizaciones a la hora de definir un plan de fundraising ¿Tú, eh, Vanessa tú tienes el mente y yo no lo veo sí, ok ¿Qué necesidades tiene la entidad? Bien, vamos a, vamos a empezar sabiendo qué necesidades tiene. Vamos a reunirnos y analizar qué tenemos y qué esperamos. Vamos a identificar claves, eh, objetivo clave. Muy bien, vamos a saber cuánto dinero necesitamos. Fundamental. Eh, vamos a conocer la realidad eh, en la que estamos. Vamos a avalar las necesidades. Establecer objetivos público y target, necesidades y proyectos financieros en relación actual de la entidad. Muy bien. Eh, eh, saber dónde estoy y dónde quiero llegar a trazar AIC. Tener un objetivo. Uh -huh. diseñar un proyecto para determinar el presupuesto, buscar información de empresas captar gente con publicidad de hecho nosotros eh, eh, hay que tener claro cuál es nuestro origen y necesidad fundamental, Sí, al, al final cuando, para cualquier cosa en la vida es importante eh, eh, eh, tener un poco sentarse antes, ¿no? decía Einstein que para resolver un problema si me dan una hora dedicaré 59 minutos a a, a valorar y a cuestionar, y uno a dar la respuesta. Es así, o sea, decir, tenemos que analizar mucho. Y de hecho, eh, eh, está muy bien que tengan esto en mente, porque para nosotros eh, lo más importante, eh, antes de empezar a hacer, hacer un plan de fundraising, a ver si puedo compartir en pantalla. A ver. Antes de empezar a compartir un, un, hacer un plan de fundraising, lo que tengo que hacer desde luego es analizar eh, qué información tengo, dónde estoy, dónde me muevo a nivel nacional, mi organización en concreto a nivel nacional, quién es, qué, cómo se mueve, cuáles son los actores que están funcionando, eh, quiénes son los que, los que regulan el entorno en el que yo trabajo, las necesidades de las personas a las que yo atiendo. Este contexto nacional donde desarrolla tu causa es fundamental. No puedo vivir al margen de él, tampoco puedo vivir... Al margen del entorno local, ¿qué es lo que se mueve en mi barrio? ¿Eh? ¿Quiénes son las, las personas o los actores de mi barrio que me pueden ayudar a sacar adelante eh, cualquier cosa que quiera adelante, sacar adelante? ¿Cuál es la realidad de mis usuarios en el barrio en el que estoy viviendo? ¿Cuál es la, el ayuntamiento, el concejal, eh, el... el ese de, tipo de, de entorno que desde luego condiciona la realidad de mi, de, mi, de, mi, de mi realidad y por supuesto la propia organización hay muchas veces que nosotros eh, pensamos que tenemos una organización que se lo puede comer todo y hay veces que no es así yo he estado trabajando 20 años en Médicos Sin Fronteras y la realidad es que eh, nosotros eh, o sea, nos hemos visto muchas veces muy en situaciones en las que hemos pensado que podíamos hacerlo todo y nuestra organización no estaba preparada para hacerlo, entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta ¿Qué organización tengo? Es una sociedad es una asociación que tiene una jerarquía en concreto. Todo el mundo va a aceptar que vayamos a montar un plan de fundraising. Eh, hay, es una organización diversa eh, en, la que, en la que hay diferentes puntos de opinión y tengo que gestionar eh, muchos puntos de vista. Eh, tengo, ¿Tengo los fondos suficientes, que ya lo comentabais, para poder embarcarme en esto? ¿Hay una cultura de fundraising necesaria para hacer esto? Entonces, al final, con toda esta información, yo puedo empezar a elaborar un diagnóstico de... ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál es la foto eh, de, la, de, de, de mi realidad? Y esto es eh, esta serie de, de herramientas que vamos a compartir con vosotros. La primera es el DAFO. Supongo que muchos lo habéis visto eh, en algún momento. DAFO, FODA, lo, lo, lo llaman de muchas formas. Esta herramienta es una herramienta que se ve de una forma más o menos así. o sea En un cuadro eh, tú planteas... Eh, eh, Cuatro, cuatro grandes eh, eh, zonas, analizas primero la parte interna y la parte externa. Voy primero a explicaros un poco y ahora explico cómo va, pero sí que quiero que os imaginéis la foto. Es una herramienta participativa. Nosotros desde ANJAS pensamos que la única forma de sobrevivir a cualquier cosa es implicando a toda la organización en todo lo que se hace. Y en este caso estas herramientas son muy fáciles de poner en práctica porque es muy visual y es muy ágil. Permite analizar de una manera muy visual cuál es el estado de la cuestión de lo que quieras organizar, de tu mapa de fundraising, de la realidad de un área, de lo que tú quieras. Puedes meter, puedes analizar cualquier, cualquier cosa de tu organización y en este caso puedes analizar cuál es el, la realidad antes de empezar a hacer un plan de fundraising. ¿Quién la puede utilizar? Todos y todas. La ventaja de esta organización, de esta, de esta herramienta es que es... Eh, que pasa de jerarquías, que da igual, todo el mundo tiene el mismo peso y la misma opinión, las, las, lo que importa de, estas, de, esta, de esta dinámica es que eh, eh, lo más importante, si quieres, es que, me, que, que, que participe gente de diferentes áreas de tu organización. Tú no puedes hacerla solo, no puedes hacerla solo con tu equipo. Tienes que implicar a gente de otras áreas de organización para ver cuál es su realidad, cuál es la nuestra y cómo, de, de cara al, al, al objetivo que tenemos, podemos, podemos enfrentarnos a ello. Todas las opiniones valen lo mismo. Yo pongo un post-it y en este post-it pongo la, eh, eh, mi, mi opinión sobre una debilidad que tiene la organización, mi opinión sobre una fortaleza y al final estas opiniones que se ponen en este panel, que os quería, que, es que luego vamos, que vamos a ver ahora, estas opiniones valen. Todas lo mismo. La dinámica es, se junta un grupo de gente de diferentes, de diferentes áreas, puede ser online, puede ser presencial, da igual. A día de hoy la, la pandemia, la verdad, nos ha, puesto, eh, sobre la mar, nos ha puesto sobre la mesa un montón de opciones y es mucho mejor hacerlo presencial, pero como la realidad es otra, se puede utilizar herramientas como mural, como muro, que nos permiten poder hacerlo de, de manera dinámica. En este caso, eh, os, os enseño la... Eh, Que no me avanza. Ahora. Junto a estas personas y las, eh, les, les, les doy unos papelitos, unos post-it, y les pongo a, eh, a pensar cuáles son las eh, Primero pienso en las partes en, en, a nivel interno de la organización y después pienso a nivel externo de la organización. En el lado izquierdo veis las fortalezas y las debilidades, los puntos fuertes que tengo eh, en mi organización para sacar adelante el plan que me estoy, que me estoy eh, eh, poniendo, poniendo o sea, en el que estoy trabajando. ¿Cuáles son esos puntos que tenemos, esas fortalezas, esos aspectos que nos hacen únicos respecto al resto? a nivel interno, qué es lo que tengo, cuáles son mis, mis triunfos. También tengo eh, debilidades o, o, o aspectos a, a, a mejorar. Este es un punto súper importante identificar. Yo puedo pensar que yo tengo unas debilidades para sacar adelante el plan y sin embargo mi director general o mi directora general o, mi, o, o un compañero de contabilidad puede pensar que son otras. Esta herramienta te permite ponerlas todas acá y poder pegarlas para ver eh, estos puntos de debilidad que tenemos, eh, que tenemos en la organización, todos son internos. La parte de la izquierda, fortalezas y debilidades, son aspectos que están bajo mi control. Yo puedo eh, reforzar o puedo mejorar. El lado de la derecha tenemos las oportunidades y las amenazas. ¿Qué es aquello que pasa en mi entorno que puede poner eh, eh, en peligro el desarrollo de mi, de mi plan de fundraising? De eso tenemos que defendernos. Tenemos que primero ser conscientes de que existe y tenemos que afrontarlo para, para, poder, para poder gestionarlo. Esto va a llegar. Puede ser bueno o malo. Si es bueno, es una oportunidad. Aprovechémosla. Es una oportunidad de innovación. Si es malo, tendremos que... Que, que identificarlo y tenemos que defendernos de ello. Si lo pasamos a fundraising, si, si nos imaginamos cuál es la dinámica, yo junto a estas personas les tengo que hacer estas preguntas abiertas que a mí me, me, tienen, que, me tienen que inspirar para poder poner en el post-it eh, aquello que considera que, considera que hay que poner, qué hace, hace que mi organización sea única en el caso de las fortalezas. ¿Cómo son los miembros? ¿Qué equipo tengo eh, para, para, para sacar adelante este proyecto? ¿Cuál es el impacto de mis proyectos? Si, si mi causa es tan alucinante, ¿por qué tengo? O sea, cómo, ¿cómo puedo añadir o incorporar a nuevas personas que se sumen? Esta parte de fortalezas es el driver en el que tenemos que reforzar realmente toda nuestra esencia para sacar adelante nuestro, nuestro plan de fundraising. En aquello que somos mejores y que sabemos contar mejor, es en lo que tenemos que reforzar. Eh, toda la estrategia. También tenemos que tener en cuenta qué es lo que no está funcionando. En Médicos sin Fronteras yo cuando trabajaba en el Médicos sin Fronteras uno de los principales problemas que teníamos a la hora de, eh, eh, de sacar adelante temas de fundraising era el choque directo con, con comunicación. No sé si os pasa a vosotros, pero hay muchas veces que eh, la gente de comunicación es muy resistente a pedir fondos, la gente de comunicación entiende que de alguna forma se está eh, fagocitando el objetivo de la comunicación cuando tú pides dinero para apoyar tu causa. Con lo que este tipo de debilidades internas eh, se, puede, se, se tiene también que, que, que, que repasar. Yo puedo tener unos perfiles en los que mi trabajador social de un centro de atención me dice que no tengo, que no tengo, que no tengo perfil para hacer esto, que mi puesto, en mi perfil de puesto no está el, el poder hacer captación de fondos, que seguro que algunos ha pasado también. En este caso, estas cosas se pueden repasar, se pueden reflexionar, se pueden cambiar a futuro, pero son cosas que están bajo nuestro control. Si pasamos a las oportunidades a nivel fundraising, qué existencias, qué, qué pasa, qué tendencias existen en el mercado, qué es lo que está pasando, ¿Qué, qué, en qué momento está de sensibilidad de los donantes hacia nuestra causa, qué está viniendo que pueda apoyarme, una ley, un colectivo de personas que de repente se ponen la realidad de las personas con discapacidad intelectual en el, en el en el contexto, ese tipo de cosas hay que saber verlas y saber aprovecharlas, igual que las cosas negativas me ponen, me, si, si hay algo que a nivel externo nos está afectando de manera directa, os pongo un ejemplo por en ejemplo, el tema de los refugiados, si hay una conciencia social de que o, hay, hay determinadas personas que están reforzando un mensaje de que la persona refugiada amenaza mi puesto de trabajo, amenaza mi integridad o mi seguridad, si este con, con, comentario empieza a coger fuerza puede afectar negativamente a mi captación de socios si yo me dedico a la captación de fondos. Entonces, es importante que seamos conscientes de ver estos aspectos en un lado y en otro. Cuando todo esto, cuando todo el mundo ha puesto sus comentarios en un post-it, cuando estas personas de diferentes áreas a las que yo he juntado ponen sus, sus comentarios respecto a fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, los ponemos todos a la vez e intentamos agruparlos. La ventaja de, de, esta, de, esta forma de, de, de esta herramienta es que yo puedo eh, concretar para saber y para tener esa foto fija de todo. Y a cada uno, le doy un grupo de, de gómez, de pegatinitas, para poder valorar entre todos, de toda la foto que tengo, cuáles son los más importantes, cuáles considero, si tengo que repartir, eh, si tengo siete puntitos, a cuáles pondría la prioridad de todas estas, estas cosas que han, que han aparecido en, este, en esta herramienta. Con esta, con esta, yo ahí puedo decir ya, pero entonces... Eh, ¿Cómo, o sea, cómo, ¿Cómo evito que, que la gente se sienta condicionada por lo que dice el jefe o la jefa? O sea, es decir, ¿cómo lo hago? Se puede hacer. Yo le puedo, puedo pedirle a la persona que tenga más cargo en la jerarquía de la organización que opine el último, por ejemplo, que ponga sus gometes el último para no condicionar la toma de decisión de qué es lo más prioritario para cualquiera de las personas que están ahí. O puedo decirle que no vote, o que vote con un color distinto. O sea, si yo quiero mantener la jerarquía para respetarla, lo puedo hacer. Pero la idea de esta herramienta es que se democratiza el, eh, las opiniones y que sobre todo las ideas son importantes en sí mismas, no en quién las hace. O sea, si yo estoy diciendo que tenemos un problema porque los perfiles de puesto de, de, de plena inclusión en Anjuez eh, no están incluyendo la parte de fundraising o que tengo un, una junta directiva que es resistente al fundraising... Tengo que poder decirlo sin, sin, sin tener miedo a que esto, a, a que esto pase. ¿Ves? Al final esta herramienta nos permite, nos permite eh, poder hacerlo, hacer, hacerlo de esta forma. Combina, combina teniendo, teniendo estos niveles internos y externos de, de análisis, puedo tomar decisiones en el corto y decisiones en el largo plazo. Esto tiene sentido, esta herramienta tiene sentido si la hacemos de manera, insisto, participativa, con, otros, con, otros, eh, con otras áreas. No vale que pongamos lo que nosotros tenemos, eso ya lo sabemos, lo que yo sé, ya lo sé. Necesito que los demás me, me, me abran o me den esta, esta visión un poco, un poco más global. Al final se trata de, que, de tener esa foto, esa foto de lo que está pasando y que poder tomar decisiones en el corte y en el, en el largo plazo. Esta es la teoría. La teoría es muy fácil. Pero yo ahora lo que quiero es retaros a, a, a intentar eh, poder poner en práctica esto. O sea, yo lo que quiero después de, de, esta, de esta sesión es que seáis capaces de poder hacer vuestro DAFO, vuestro FODA, según lo digáis en castellano o en inglés. Entonces, ¿cuál es la, la única, el único pero que puede tener esta, esta, esta, esta herramienta? ¿O único, el único, la única problema que puede haber es que no sepamos dónde va cada cosa. O sea, no sepamos si una cosa es una fortaleza, si una cosa es una debilidad, si una cosa es una amenaza. Este es el único problema que, que hay que, según la redacción, nos obliga a analizarlo como, como, una, como una, un tema en el que yo tengo una, un poder de acción, si es interno o no lo tengo. Entonces, me parecía, nos parecía interesante poder retaros a, a, a, a imaginaros que esto es un post -it. Vamos a hacer un juego con, varias, con varias, eh, varios post-it. Imaginaos que alguien pone este texto. La, la idea de esta, de esta dinámica es que podamos, podamos eh, saber dónde está. Si yo digo las personas con discapacidad entienden que sus necesidades son un derecho y que no están en peligro por una reducción de fondos públicos. Vamos a intentar ver entre todos dónde pondríamos esto. o sea Si esto es una, es una, es una amenaza, es una debilidad, dónde, dónde ubicaríamos esto. Imaginaos que es una persona de comunicación organiza un DAFO y ha puesto este post-it y yo, que soy la, que, la persona que estoy eh, liderando esta actividad, ¿dónde la ubicamos? Esto es el único, el, único, el único problema que podría tener esta herramienta, y por eso nos parecía interesante verlo. Y es que, porque además, eh, según lo ubiquemos en un sitio o en otro, nos da un margen en la toma de decisión. O sea, si, si lo consideramos una debilidad, es que nosotros podemos hacer algo para. para para evitar que esto pase. Si lo consideramos una amenaza, es una cosa que está pasando en el exterior que de alguna forma puede condicionar eh, mi plan de fundraising. Si las personas entienden que tienen un derecho, estas personas con discapacidad entienden que tienen un derecho a la hora de recibir mi asistencia, ¿por qué van a pagar por ello? ¿Por qué, van a tener, ¿por qué voy a implicar yo a personas, a personas de, mi de, de a otras personas en, en mi causa y de por qué les voy a pedir fondos si realmente es algo que tienen garantizado? Bueno, como veis, eh, de las 31 personas que habéis participado, eh, hay, hay sobre todo un grueso de personas que lo considera una debilidad. Y siete amenaza. Fortaleza es curioso. Eh, no sé si tenemos. Eh, eh, esto siempre, siempre es interesante. O sea, según se considere, hay, hay problemas o, o realidades o, o, o opiniones que, según se consideren, pueden estar, eh, se pueden considerar un reto y entonces es una fortaleza, una cosa a reforzar o, o no. En este caso, yo sí que coincido eh, que, eh, que sería una, una, una, una debilidad. O sea, la organización, desde mi punto de vista, está o sea, hay, una, hay una, una realidad que me permite hacer. Que, me, que, que, está, que, que interpreta esto, con lo que si esto se interpreta así, eh, a nivel interno no voy a poder eh, recaudar fondos. Si es externo, o sea, si lo consideramos que es una realidad social, es decir, que a nivel social eh, la, la, pues en general todo el mundo piensa que, que, estas, o sea, que, que no, no hay que pedir fondos, tendríamos que pelear, o la, la, la decisión eh, estratégica que iría de acuerdo con esto sería el el pelear a nivel administrativo para que esto se pudiera, se pudiera, se pudiera realizar con actividades públicas, o sea, como actividad pública se pudiera eh, eh, eh, a, a, a, frenar esta amenaza o tener esta amenaza. Pero yo sí que considero que es una, es una, se podría poner ahí una debilidad. Vamos a la siguiente, a ver qué os parece. La siguiente pregunta. Es el 70, esto es súper interesante. El 70% de los puestos en los centros operacionales se verán afectados por la inteligencia artificial. Este es un dato real. Es decir, sabéis que la inteligencia artificial va a venir para quedarse y eh, muchas de las actividades repetitivas eh, manuales. Eh, eh, eh, dejarán de, de, de, de ser realizadas por, por eh, personas y serán por máquinas. Entonces, es verdad que los centros ocupacional, de ocupacionales, muchas de esas actividades es, es, están vinculadas con, con ese tipo de actividad. ¿no? entonces eh, eh, aquí es súper curioso. Yo tengo un, un amigo mío que está trabajando en una, una fundación eh, dedicada a esto. Lo piensa, lo, lo coloca como una oportunidad, efectivamente, porque ellos piensan que es la oportunidad para que el sector eh, eh, active la formación, la capacitación de estas personas con discapacidad, en este caso intelectual, para poder. Eh, eh, formarlas y que sean capaces de eh, asumir la inteligencia artificial que viene para quedarse como una, una oportunidad para readaptarse y poder hacerlo. Pero, sin embargo, la realidad a día de hoy es que es una amenaza. Yo tengo que saber cómo, o sea, si esto pasa, ¿qué decisión tomo? O sea, si es una amenaza exterior, ¿qué decisión tomo? Pues igual eh, con, eh, agruparme con otras asociaciones que, puedan, que podamos defendernos ante esto para poder garantizar fondos de formación. Eh, si es una oportunidad, desde luego, movilizar a mi organización. Para que, para que veamos esta, esta oportunidad de brillar como organización con nuestros puntos fuertes y, y abrazar a la inteligencia artificial para poder dar contenido a las personas que, que, que están utilizando mis centros de ocupación. Efectivamente, estaría en una estas, estas de estas dos... Eh, esto, la inteligencia artificial viene para quedarse con lo que yo os recomiendo muchísimo, poneros mucho las pilas con esto porque es verdad que toda la parte de centros de ocupación eh, aquí tiene un reto interesante. No sé si es una oportunidad o una amenaza, pero, pero aquí lo interesante de, esto, de este ejercicio es justamente esto, que en base a una cosa u otra… Eh, podríamos, podríamos tener o tomar unas decisiones u otras. Si es una amenaza, tengo que unirme con otras organizaciones para poder eh, enfrentarme a ella. Si es una oportunidad, tengo que moverme muchísimo para a nivel interno, eh, desde luego eh, poder abrazarme a esa oportunidad y, y sacar la cabeza eh, en relación con, o sea, como, como ventaja comparativa. Vamos a la siguiente, Vanessa. la siguiente eh, la siguiente eh, ese sería, los trabajadores sociales, esto lo puede decir cualquier persona que trabaja, o sea, que está en este edafo, Los trabajadores sociales y especializados no consideran en su perfil de puesto tener que sumarse a actividades de fundraising. Este es un tema eh, también bastante recurrente, es decir, cuando yo estoy contratando a un trabajador social, cuando yo estoy contratando a, a un educador, cuando yo estoy contratando a una enfermera, cuando yo estoy contratando al que sea. Eh, cada vez estamos más segmentados por profesión y no entendemos que hay, hay temas transversales. Efectivamente aquí no hay, no hay muchas dudas. Esto es una debilidad. Eh, interna, cuando yo contrato eh, tengo que tener tengo que, tengo que ser consciente de que, de, que, de que tengo que hablar con las personas que entran para que todo el mundo entienda que la captación de fondos está en todos y cada una de las personas que está en nuestra organización, desde la persona que está recibiendo a alguien en un centro ocupacional la persona que está en recepción en mi oficina el director general y el miembro del, del, de la junta directiva tiene que tener la capacidad de aprovechar oportunidades que se le puedan venir. La forma de solucionar esto es cambiando los perfiles de puestos de las organizaciones, con lo que es un tema, una decisión que está en nuestro, en nuestro, eh, en nuestro, en nuestro tejado. Siguiente, creo que es la última. ¿Esta estaba clara, esta es de las fáciles. Eh, siguiente, por favor, Vanessa. Perdón, eh, hemos dejado tres al final aquí, no hay más. Ah, perfecto, perfecto. Vale. listo. <ríe> eh, vale, es que si paso ya van a empezar a contestar a la siguiente pregunta. Perdón, <ríe> para para, para Pero, listo, no, pues no, No, no, entonces... no, es que justo he ido a ver porque me he apuntado cuántas habíamos dejado al final y hemos dejado tres. Así que, que, que volvemos a lo otro. Entonces, eh, yo solo añadir a todo lo que ha dicho Elena. Si, si tenéis alguna pregunta, vamos bien de tiempo más o menos. Podéis hacerlo en el, en el chat. Que, que, que lo interesante del, del DAFO, espera porque se me ha bloqueado el zoom y no os veo que es como... Ah, está aquí. Las, bueno. eh, nos comenta Ana que faltaría incluir esta ecuación. No faltaría incluirlas. Tú tienes que identificar eh, quiénes estarían participando en, esta, en este DAFO. Tú puedes incluir, cuando hablábamos de participar... Eso. Ana, tú puedes incluir a quien quieras a la, a la hora de hacer esta, esta de aplicar esta herramienta para hacer un diagnóstico de tu organización. Sería súper interesante, familias, incluso algún usuario que tú consideres que, podría, que puede tener un punto de vista interesante a la hora de valorar qué debilidades hay, qué fortalezas, amenazas y oportunidades. Sí, sí, cualquier persona que tú entiendas que tiene una, algo que decir y que tiene una, una, una opinión interesante debería ser incluida en este dazo. Mm. Sí, eso iba, eso iba a comentar. O sea, eso e incluso a veces personas externas, ¿no? Si tenéis muy buena relación con algunos donantes que ya son más casi amigos o parte de la familia, pues es interesante que estén. Aquí lo, que, lo, lo, lo interesante es tener como muchas miradas distintas, ¿no? Porque a veces estamos como muy centradas en, en lo nuestro. Entonces nos cuesta, ¿no? Ver como una, algunas debilidades que no somos conscientes, no las conocemos, no las vivimos o al revés, ¿no? Cosas que nos parecen una fortaleza y cuando lo hablas con con gente que está fuera del sector y tal, lo ven como, como, como, como una amenaza, ¿no? Entonces, eh, eso, o sea, pensarlo, si, si un DAFO es demasiado complicado, si pueden hacer entrevistas, que no las hemos puesto en las herramientas que os presentamos hoy, pero también focus group, o sea, ¿no? Grupos de, simplemente para hacer unas entrevistas a, a donantes, a personas usuarias, lo que, lo que veáis. O sea, esto es amplio mientras lo podáis controlar y mientras también la gente entienda que el resultado al final bueno, pues no todo se, se, se, se priorizará y luego se tomarán decisiones no que hay cosas que se quedarán fuera porque no se puede, no se puede hacer todo ¿vale? cada, cada, vez Entonces, hay más pro, cada vez hay más propuestas de, de organizaciones que ponen el DAFO en sus propuestas al principio, o sea es una forma muy, muy gráfica de entender, de una visión clara de cuál es el diagnóstico de la organización y esta, esta dinámica nos permite salir un poco del brainstorming de que de repente el jefe o la jefa dice lo que hay que hacer y hasta está, los demás no dicen nada y, y es una cosa como más dinámica como para hacerlo participativo con lo que yo de verdad os invito a, a intentarlo. Muy bien, pues después de esta primera herramienta del, del DAFO vamos a ir a, esto es, es más sencillito, evolución del presupuesto y de los financiadores. Vamos a mirar el pasado, eh, nos vamos a volver al Menti, ¿por qué creéis que es importante que sepamos cómo nos hemos financiado en los años anteriores? ¿Quiénes han sido nuestros financiadores? Es una respuesta de texto rapidita. Para evaluar nuestros éxitos y fracasos, fortalezas y debilidades, valorar opciones de lo que ha funcionado y lo que no, nos puede permitir hacia dónde ir, antiguo o nuevo, diversificar, para conocer de dónde partimos y aprovechar la experiencia, aprender lo que ha funcionado, no repetir errores. Vale, para saber de dónde partimos, podemos volver a recurrir a ellos. Podemos aprovechar negativas de años anteriores para mejorar nuestras presentaciones, analizar. Muy bien. Pues sí, básicamente, eh, las dos herramientas que vamos a ver a, ahora se centran en analizar lo que ha pasado para, en este caso, el histórico de presupuesto y financiadores nos va a permitir tener una imagen más clara de quiénes son, qué perfiles de donantes son los que más colaboran con nuestra entidad, eh, pymes, particulares, administración pública, vía convenio, vía subvenciones, empresas grandes, fundaciones… Aquí luego la sistematización y el cómo los, cómo los decidís, ¿no? si son fundaciones o simplemente eh, organizaciones privadas y no queréis separar las empresas de las fundaciones, eso depende de cómo decidís vosotros hacer la segmentación. Pero una vez habéis hecho esta segmentación hay que mantenerla porque lo interesante es luego poder comparar cómo ha ido evolucionando cada perfil, cada segmento de, de donantes. También nos permite conocer nuestro nivel de dependencia o de diversificación de nuestra financiación. ¿no? Si alguien aporta más del 50% de nuestros ingresos. Y aquí otra vez también importante la nomenclatura de cómo llamamos a un donante. ¿no? Yo he estado, bueno, conozco una, una organización y no, ah, yo no tengo a nadie que me aporte más del 50% de mis ingresos. ¿no? Pero porque consideraba que de la obra social la caixa cada programa era independiente. Luego, si sumabas todo lo, de, todo lo de la obra social, la Caixa aportaba más del 80% de los fondos. Entonces, como bueno, en un sector, además, la Caixa no parece que vaya a ser absorbida por nadie, ¿no? Porque se ha comido a todas las otras cajas, pero en un sector donde hay cada vez más fusiones y van desapareciendo un montón de entidades, depender... De, de, del sector bancario, en algún momento, pues será como un, una amenaza bastante clara hacia nuestra sostenibilidad económica. ¿no? Entonces, también es importante hacerlo bien esto, ¿no? O sea, la obra social La Caixa es La Caixa, independientemente del tipo de convocatoria al cual nos presentamos. Y luego también nos permite establecer estrategias para trabajar. Acordaros que cuando estamos hablando de hacer nuestra estrategia, nuestro plan de captación de fondos, estamos hablando que vamos a trabajar toda la parte anterior, identificar, calificar, empezar a, a relacionarnos con ellos, a solicitar, y lo otro de después, crear esta relación, fidelizar y vincular. ¿no? Entonces, con cada donante puedo intentar fidelizarlo, aumentar su aportación, también plantear un plan de salida. Hay donantes que se acaban, entonces es mejor sentarnos con él, si, si nos ha dicho incluso oye, yo te voy a apoyar tres años y luego me salgo pues en estos, no ir sentándonos y cerrar esta relación bien por si dentro de tres años vuelve a entrar, ¿no? pero también es importante plantear esto y que voy a hacer a nivel de prospección, oye tengo un montón de pymes que han estado donándome durante en esta zona en concreto, ¿por qué no voy a prospectar más? no Entonces nos permite tener esta fotografía y saber de dónde venimos. Y os diría también importante mirar el gasto, la estructura de nuestro gasto, ¿no? tanto de los ingresos como de los gastos, y ahí también poder decidir si apostamos más por fondos de, de libre disposición o por fondos que, se, que es lo ideal, ¿no? O sea, todos, todas soñamos con tener eh, donantes que nos dan dinero y que podemos hacer lo que, lo que queramos ¿no? con, con ello y no estar tan, tan obligados por algunas bases o por algunos presupuestos aprobados, ¿no? Pero todo esto nos permite saber también, o sea, en función de mi estructura de gastos, qué tipo de financiación voy a necesitar, ¿vale? Os vamos a compartir todas estas herramientas en un mismo Excel que subiremos al, al Moodle, que tiene esta parte de análisis, tanto de ingresos como de gastos. Es muy sencillo. Eh, seguramente podéis tener una, seguramente espero ¿no? que tengáis ya una dentro. Si no, esta es, es sencilla, se calculan las cosas de forma automática y os permite adaptarlo a la realidad de, de vuestra organización. ¿vale? ¿Qué, ¿Qué histórico tenéis? ¿Creéis que lo tenéis? Que si, que si de repente queréis saber ¿no? de los últimos ocho años... ¿Cuáles, son, cuáles han sido el, los cinco mayores financiadores de vuestra organización o, o, o qué tipo, ¿no? qué perfil de financiadores habéis tenido. ¿Creéis que toda esta información la, la tenéis? Espera que me ha pasado en mente. Ya está. Entonces aquí, para ir un poco más, más ágiles, os proponemos cuatro, cuatro opciones, ¿no? que si lo usáis para fijar los objetivos, no del todo, está en la cabeza de alguien, pero no por escrito, es algo, es, eso es algo muy típico, ¿no? que tenemos a, a un director general que lleva toda la vida, una presidenta que ha estado siempre, que es quien siempre ha llevado todo esto, o, el, eh, o la directora financiera ¿no? que está ahí, y lo tiene todo en la cabeza, pero luego para aterrizarlo y hacer el traspaso es más complicado. ¿no? Pero bueno, muy bien, o sea, sí, pero no lo usáis, pues ya sabéis cómo, cómo usarlo, si sí lo uso para fijarme objetivos, muy bien. Tenemos cifras sin análisis ni nombres. Luego lo importante es saber o intentar analizarlo. ¿no? Igual que, que veremos en la, en la siguiente sesión, lo que es importante cuando nos planteamos trabajar la captación de fondos es intentar sistematizar cuanto antes lo que vayamos a hacer. Por eso os decía, cuando por ejemplo finanzas o el departamento administrativo os pasé las cuentas, Tener bien claro cómo queréis segmentar los donantes, qué nombre se le va a poner y que siempre se le ponga el mismo en todos los documentos económicos que se hagan o de captación de fondos. Qué tipo de qué criterio también. Oye, quiero saber las que son autonómicas, las que son locales, las que son internacionales. Necesito ¿no? una, una, una dimensión geográfica, necesito una dimensión de sector. A lo mejor estoy viendo que tengo un montón de empresas de turismo. Pues oye, allí a lo mejor me está dando pistas para luego proponer un proyecto de captación de fondos distintos. Con lo cual es importante que pensemos bien cómo queremos analizar todo esto para luego poder tomar decisiones y utilizar una de las herramientas, la, la final que veremos hoy. Lina, ¿vale? ¿quieres añadir algo? No, está bien. Perfecto. No, no, no. Aquí que nadie lo, no, que nadie toque esta, esta presentación. Vale, perfecto. Ya estamos. Nos vamos aquí. Presentación. Entonces, esto es primera herramienta para mirar hacia atrás. El histórico de presupuesto, básicamente, o sea, gastos e ingresos. Y luego vamos a hacer una revisión mucho más focalizada en la captación de fondos pura y dura porque para construir necesitamos saber de dónde venimos. Eso es lo que os ha comentado Elena al inicio. Al final, si queremos seguir haciendo camino, pues cuanto, cuanto más sepamos sobre lo que hemos hecho antes, mejor. En muchas organizaciones cambian, cambian las personas, ha cambiado la forma de funcionar, hemos crecido. Entonces, todo esto hace que dejemos o empecemos a hacer acciones o, o captación de fondos de otra forma y que no siempre tengamos todo el histórico. ¿no? A veces al crecer dejamos de hacer cosas que sí funcionaban porque de repente bueno, pues nos hemos llenado de otras funciones y hemos dejado, dejado otras, o porque ya no hemos contado con este grupo de voluntarias y de voluntarios que ayudaban a hacer algunas cosas, o porque cuando somos más pequeñitos pues a lo mejor hay como una forma de trabajo más, más dinámica al inicio. ¿no? Todo esto tiene mucho que ver con la cultura de fundraising, con una de las cosas que decía Elena del, del DAFO, ¿no? que, que veíamos donde colocábamos este, esta trabajadora social que dice que no quiere hacer funciones de fundraising porque no está dentro de su descripción de puesto de trabajo, por ejemplo. ¿no? Entonces hay que ir traba, trabajando y este es un buen momento para hacerlo, para asentar esta cultura de captación de fondos. Cuando estamos haciendo el diagnóstico y lo hacemos participativo, es un muy buen momento para que vayamos generando esta cultura de, oye, todos y todas tenemos que participar en conseguir el dinero que necesitamos para pagar nuestros sueldos, para, para atender a nuestros usuarios, para mantener el centro, para crear esta nueva exposición de obras ¿no? para cualquier proyecto que tengamos, ¿vale? Entonces, es importante hacer esta revisión interna. Porque así me permite saber lo que funcionó uno Intentamos no hablar de fracasos que... Yo, por ejemplo, sí que es una palabra que suelo usar, pero Elena siempre dice, oh, no, por favor, fracasos. No, hay cosas que funcionan y cosas que no. Y a veces hay una cosa que hace dos años no nos funcionó y que hoy nos podría funcionar, porque depende mu mucho del momento, de las personas, del entorno, ¿no? de todo esto. Nos ayudará... Con esta visión de conjunto, con todas estas herramientas que, vamos a, a, que, que, vamos, que estamos viendo hoy, a decidir dónde queremos poner el esfuerzo, en qué acciones, en qué técnicas, qué tenemos que dejar, qué tenemos que dejar de hacer porque ya no funciona. ¿no? Para mí un ejemplo muy claro, que ahora se reinventaron muy bien, y es verdad que también es una ONG muy grande, pero por ejemplo UNICEF, Conseguía catar fondos con la venta de postales de crismas, ¿no? de, de postales de Navidad, pero era una barbaridad. Hasta que poco a poco fuimos dejando de mandar postales en papel. Y entonces de repente lo que era, un, no me acuerdo si eran un 20 o un 30% de los ingresos de UNICEF en aquel entonces, fue mermando. Bueno, pues se reinventaron con el regalo azul, con los crismas electrónicos, fueron los primeros en hacerlos y tal. ¿no? Entonces, bueno, pues miramos el histórico. Y dices, oye, en los últimos 10 años hemos pasado de que esto fuese 10 millones de pesetas y ahora es cuatro, algo está pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces toda esta revisión interna, tanto de las acciones como de los importes, nos permite ver, oye, aquí está pasando algo y tenemos que actuar. ¿no? Nuestra herramienta es muy sencillita. Os pedimos que pongáis qué actividades de captación de fondos se han realizado, si han tenido éxito o no y por qué. Y si podemos ser precisos, mejor, ¿no? Oye, he hecho una campaña de captación de socios por email. No ha funcionado. ¿Por qué? Porque hemos invertido 500 euros en el diseño del emailing y solo hemos captado dos socios de 50 euros al año. El porqué también tendría que ver de, bueno, pues que porque a lo mejor no teníamos tanta base de datos, porque no habíamos cultivado antes a nuestros donantes. O sea, puede haber como mucho más porqués, ¿no? Pero es algo como muy sencillo. Y lo que es importante es que este cuadro tiene que recoger todo. Desde la campaña de, ropa, de recogida de ropa que se hizo un año hasta el bingo que organizó un centro de mayores o cuando una voluntaria captó donantes entre sus familiares. Todo esto nos permite entender qué acciones se están llevando a cabo dentro, o sea, se han estado llevando a cabo dentro de nuestra organización, aunque nosotras como captadoras de fondos o como dirección no lo tengamos tan controlado. ¿no? O sea, todo lo que se ha ido haciendo desde todos los lugares de mi organización, la lotería de Navidad, la cena de fin de curso, las solicitudes de subvención, todo esto. Y en las subvenciones pasa lo mismo, cuántas presento, cuántas me salen, eso también lo tengo que analizar. Oye, de esto, el tiempo que invierto en preparar la solicitud, en rellenar formularios, en subirlos a las plataformas, ¿esto realmente tiene un retorno sobre la inversión que, que me interesa? Entonces, pongamos todo esto, ¿no? Y es una cosa que, que Elena siempre dice y a mí me gusta mucho y me parece que es lo que os decía antes y es que se pueden reutilizar ideas. Si algo ha funcionado hace 10 años, tenía un mensaje y una forma de hacerlo que funcionó, que le llegó a la gente, que consiguió aumentar nuestra imagen de marca, que de repente en nuestro pueblo toda la gente estaba hablando de nosotros y pasaban a vernos en el centro y tal, lo podemos volver a hacer. No pasa nada. ¿no? Esto de las tres R's de reciclar, recuperar y en la tercera R, ¿cuál es? Que se volvía olvida siempre. Reusar. Reusar. Pues lo podemos hacer, ¿vale? O sea, allí no pasa nada. E incluso hay otra herramienta, no la hemos puesto hoy aquí porque no tenemos tie tiempo, que, que yo soy, soy fan total, que es lo que se llama un benchmark, y es eh, miremos lo que están haciendo otras y las cosas que nos gusten y copiemos. O sea, no, no digo de coger su fotografía, su logo y tal y copiarlo, ¿no? pero si están haciendo algo en Albacete y yo estoy en Almería y me gusta cómo lo están haciendo. ¿Por qué, no voy a, ¿Por qué no voy a replicar las cosas? ¿No? Yo tuve un jefe en una fundación donde trabajé que decía que sus dos grandes ideas en la vida habían sido, y que además lo que le había ido bien, cuando había copiado un modelo eh, estadounidense de una empresa y luego de una fundación que lo hizo aquí y fue, fueron los, últimos, los únicos emprendimientos en los que tuvo éxito. No pasa nada por copiar, cosas... Mientras no estemos robando el copyright, no estoy diciendo que seamos piratas, ¿sí? pero no pasa absolutamente nada. Si hay cosas que funcionan y que nos gustan, intentemos replicarlas adaptándolas a nuestra realidad, a nuestra organización, a nuestros valores, pero podemos inspirarnos ¿no? de lo que están haciendo otros. Eh, al final del, de la sesión os compartiré el enlace a nuestro newsletter porque lo mandamos cada semana con cinco enlaces con esta idea de compartir ideas buenas que están haciendo otras y herramientas que, gratuitas que hay por allí que son súper útiles realmente para seguir ampliando mirada para pensar de forma amplia ¿no? que es el título de esta diapositiva o sea sigamos levantando la cabeza levantando los ojos y mirando lo que está pasando alrededor a nivel local a nivel autonómico a nivel nacional y ya así si podemos también a nivel internacional ¿vale? A ver, preguntas en el chat. Vale, os pasaremos las herramientas, ¿sí? O sea, que no os preocupéis, no toméis notas, ten, o sea, podéis tomar notas si queréis, pero no os preocupéis que os pasaremos las diapositivas y la herramienta en Excel que la podéis eh, utilizar directamente, ¿vale? Ahora sí que nos gustaría escuchar vuestros ejemplos, que estáis pensando, porque aquí también podemos hacer una lluvia de ideas, de ideas al final, ¿no? lo que le haya salido bien a la Fundación Astier le puede gustar a la Asociación Fraternidad y ponerlo en marcha, ¿no? o también lo que no salió como esperabas. ¿no? Entonces, primero si ¿sí nos podéis compartir un ejemplo de algo que no salió como, como esperabais. Pues, una cena, un emailing, un encuentro, una solicitud, lo que queráis. <clears> Thank <throat> you. Aquí igual, igual es importante, y mientras os animáis a escribir, eh, que hay, hay, hay veces, yo soy muy de, de aprovechar las, las cosas que salieron, no salieron tan bien como esperábamos, eh, hay veces que no tenía ningún sentido y ya está, está mal, pero hay otras veces que eh, no, era, no estaban sacadas en el momento adecuado. Entonces, por eso yo digo que eh, reinventar la rueda es un error, o sea, es perder el tiempo, es, es muy frustrante si obtienes una idea. Nosotros eh, venimos de campañas muy grandes y de repente superar una idea buenísima es muy difícil, o sea, el, entonces, eh, pero esto no puede generar esa frustración, A mejor hay que repetirla, hay que refrescarla, hay que darle una variante, entonces yo lo que, lo que creo es que en estas organizaciones en las que no tenemos tanto tiempo, sí que es muy interesante eh, poder reutilizar ideas, si eran buenas en otro momento, con otro público, con otra creatividad, pero no dejemos de, de, de, de, de reutilizarlas porque las ideas, si están bien ejecutadas, se pueden variar mil y una veces y es el esfuerzo que supone y que representa crear una cosa de cero es ingente ingente vale aquí yo, hay ejemplos que son muy interesantes ¿no? el, el tema del crowdfunding eh, es un tema que, que se puso muy de moda que sigue estándolo y yo en toda mi, mi carrera de fundraiser he hecho dos campañas exitosas una para un podcast y otra para un proyecto muy local ¿Por qué han tenido éxito estas dos campañas y no las otras? Porque había una comunidad ya súper fidelizada y con mucho interés en que el proyecto saliera adelante y en poner el dinero. ¿no? Entonces esto es lo que veíamos en el DAFO. Puede salir también cuando analizamos eh, ¿no? nuestro histórico, nuestras acciones pasadas. Bueno, pues hay momentos que son idóneos para crowdfunding y otros que no. Hay organizaciones que son idóneas y otras que no. ¿no? Hay todo, causas que son idóneas y otras que no. Todo dependerá. Eh, habéis puesto varias, el, la, la caseta en las fiestas locales, el mercado presencial y demás. Aquí tenéis que valorar en este tipo de acciones Si aquí lo que estáis haciendo es ir generando eh, reconocimiento de marca, que la gente os conozca, ir sensibilizando. Y que estas cosas, cuando hay una estrategia detrás y que además de estar en las fiestas, la semana siguiente estamos en el periódico local y la semana siguiente hacemos un encuentro eh, de puertas abiertas en nuestro centro y la siguiente estamos en la carrera solidaria y tal, esto en principio va sumando para que en el momento en que hagamos la acción de pedir dinero, Podamos reco recoger o captar más dinero, ¿vale? Pero, pero sí, bueno, allí tenéis que valorar, ¿no? Del esfuerzo, lo que lo es. Que La captación de socios es otra cosa, como muy, muy, muy habitual también. Y ahí había alguien que decía, un email, enviar correos electrónicos solo se han asociado con los que hemos hablado telefónica o presencialmente. Bueno, pues ahí está, aquí tienes la solución, ¿no? O sea, es como pues un email, si no conocemos, apenas conocemos si no hay una relación personal, que es de lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Esto que yo, Vanessa, me siento especial porque Nerea me llama y me propone con, colaborar con la residencia fraternidad, pues estupendo, ¿no? Pero si no. Bueno, pues a lo mejor su email me dice: Hola, soy Nerea. Dal bueno, ni siquiera sé si es Nerea, la que está detrás, ¿no? Entonces, bueno, no. Vale, pues ejemplos, una serie de reuniones para donar a nadadores, ni que éramos. No haya cosas a cambio para su crecimiento personal. Sí, estas cosas también pasan, ¿no? Pero vayamos a la otra parte. Compartirnos algo que os haya funcionado. Que también puede ser crowdfunding, que también puede ser el mercadillo. A ver, mirar la grabación. Vale. digáis que os cuesta más encontrar una que funcione. No, vale. Muy bien. Rifas online. Ah, mira, esto es interesante. La lotería. Vale. Un reto deportivo solidario. La lotería. rifa online del año de la pandemia. Ah, qué bueno. Una campaña de crowdfunding. Estamos en campaña, por si os animáis. Muy bien. Muy bien. Eso se llama aprovechar la oportunidad. Muy bien. Eso es de... Pedicencia, muy bien. Lotería de Navidad, las galas solidarias y la lotería, festival solidario, campaña, becas, colonias, verano, vale, comida de hermandad, unas fiestas, colocación en una carpa, visitas guiadas para conocernos, convenio de colaboración con la entidad pública, exposición con opción a compra de trabajos que se realizan en la fundación, incidir nuevamente en las personas que ya tienen relación con la entidad, es una de las claves, ¿no? De fidelizar o aumentar Candelaria Solidaria. Muy bien, proyectos muy cortos con pequeñas aportaciones y personalizados. Bueno, bueno, venta de calendarios solidarios, poner barra en celebraciones locales. Ah, mira, comida de familiares, lotería. Muy bien. Bueno, pues oye, cada una tenéis cosas muy interesantes que, que compartir, ¿no? O sea, yo creo que, que publicidad, vale, que hay... Siempre. Yo, por ejemplo, empecé a hacer acciones de captación de fondos en mi pueblo, en Francia, que es un pueblo de 500 habitantes, y todo lo que, todo lo que montábamos tenía éxito, ¿no? Porque era como, en mi pueblo hay muy pocas cosas, entonces cuando montas un concierto viene gente de todas partes porque muchas oportunidades de concierto no tienes, ¿no? Entonces era, o sea, cada año, durante cuatro años, de los 14 a los 18, cada año hacíamos un concierto o dos, ¿no? Así, solidarios para recaudar para una ONG que nos gustaba mucho y tal, un grupo de amigos y de amigas, y yo feliz. Llegué a Madrid y la primera asociación con la que me puse a hacer voluntario, en la BAPI, ah, pues vamos a organizar un concierto solidario. Madre mía, o sea, fue como o sea, nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, si estamos en un pueblo, en una ciudad mediana, con menos oferta cultural o con, en una sala muy grande, genial, en hacía ciudad como Madrid, los eventos solidarios son muy complicados, o a sea, no ser que seamos una entidad muy de barrio y que, o sea, yo por ejemplo ahora en Madrid vivo en Norcasitas y cuando he organizado conci conciertos solidarios en Norcasitas se me ha llenado. ¿Por qué? Pues porque conozco a todo el barrio y la gente se viene porque Vanessa está organizando el, el concierto, ¿no? también porque les gusta a quién traemos, pero es como, entonces, todas estas cosas funcionan o no, en función del sitio, del momento, de la gente, de la organización, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿vale? ¿Queréis, ¿qu ¿Queréis comentar algo más sobre esto? Elena. Elena. Eh, ahí sí que estoy muy de acuerdo con lo que tú comentabas antes, de que aunque entendamos que eh, haya actividades que no hayan funcionado a nivel fundraising, a nivel, eh, no, hemos, no, no hemos recaudado un montón de plata, que es la que teníamos prevista, sí que todo hace presencia. Y, y es verdad que si no hemos ido a, la, a organizar una caseta, que es la caseta de las fiestas del barrio, que esto es un dolor total para organizarlo, la presencia que te da eh, en el barrio, en tu zona, eh, es, es de verdad interesantísimo. El espacio para juntar a gente de la organización de diferentes espacios, meter a voluntariado. O sea, yo creo que en esto a lo que nos dedicamos, que es crecerse sin sabores muchas veces, todo ese tipo de cosas generan comunidad y generan espacio de participación conjunta. Entonces, bueno, aunque no todo nos genere tantos, tantos fondos como podíamos esperar al principio, intentemos también construir desde, que, desde, la, desde la suma de, de, de muchas cosas a las que sí que suma haber organizado una actividad de este tipo. ¿no? Lo que sí es verdad, yo estaba pensando cuando trabajé en Fundación Exit, nos tocó organizar el 15 aniversario. Y... Y claro, ahí aprovechamos para invitar a todos los anteriores donantes, a muchos beneficiarios y beneficiarias que también pasaron por allí, a los actuales, a los que estamos prospectando y demás. A nivel de, de imagen, de sentimiento de orgullo, de pertenencia, ¿no? de donantes, de beneficiarios, de, de las personas que trabajamos allí, fue un éxito. A nivel de captación de fondos fue un desastre, ¿no? pero ya lo sabíamos. ¿no? Entonces, cuando los patrones decimos bueno, a ver el balance, y, a ver, o sea, el balance es que en este evento hemos captado cero o menos 3.000, pero hemos fidelizado a estos, hemos conseguido reuniones con tantos, hemos tal. Entonces, esto también es importante, o sea, se si organiza un evento, una gala, lo que sea, a lo mejor en esta, o un evento de un aniversario, a lo mejor en este aniversario no voy a captar los fondos, pero tengo que poner todo en marcha para que nadie que entre, salga sin haberme dejado sus datos, para que nadie que entre, que era importante para mí, salga sin que la presidenta o el director haya hablado con él. Entonces todo esto, o sea, la organización previa del evento era, bueno, a ver, lista de VIP. Vale, ¿quién es importante? ¿Quién va a hablar con cada uno de, este, de estos VIP? En caso de que yo esté muy liada con uno, ¿quién es mi, mi, mi punto de apoyo en caso de que se me esté escapando el de JP Morgan? Porque estoy hablando con el del Ministerio de Educación. Entonces esto es planificar cualquier acción de captación de fondos ¿no? y no es solo el cartel o cuando el QR para pedirles la donación, es todo esto y captar fondos no es el momento en que nos ponen el cheque sobre la mesa o nos hacen la transferencia. ¿no? Cuando volvemos a esto, las relaciones y demás, cualquier momento es importante para que trabaje el mantener la relación con mis, con mis actuales potenciales y futuros donantes. ¿vale? Marta vale. yo. Una ¿Sí? pregunta. ¿Que ¿Sí? la, la capa del chiringo de se, va, se va a poner o no? Perdona, no te he oído. ¿Que la capa de la del chiringo de se se va se va a poner se va a vender el lunes de Navidad o no? A ah, eso no lo sé, solo lo tendréis que decidir cada organización. Ah. Vale, ¿en qué organización estás tú? Yo de una eh, residencia de MP. Vale, pues ahí tendrás que hablar con la organización para saber si lo van a hacer, ¿vale? Vale. Hasta luego. Adiós. Bueno. Vamos entonces a, la, a, la, a una de las, de las herramientas para establecer, eh, para hacer diagnóstico estrella. Nosotros somos muy fan de esta, porque de hecho. Aquí os cuento que en esta insistencia que tenemos en Anjas con todo el tema de la cultura del fundraising, es decir, de generar cultura, nosotros venimos de una época de captación de fondos distinta, en la que cada uno, los departamentos de, de captación de fondos de algunas organizaciones iban creciendo, se iban profesionalizando, pero se hacía de manera muy técnica. Entonces, eh, el, el, esta, cada uno el departamento iba creciendo, cada vez más fondos, cada vez más socios, todo muy bien, pero fallamos. En la, en, la, en la generación de esa cultura de fundraising, en la generación de esa sensación de que esto es tan importante que hay que hacerlo entre todos si ahora hubiéramos, tuviéramos que revisar esas cosas que hicimos hace tanto tiempo seguramente una de las, de, las, de las herramientas que volveríamos a poner sobre la mesa sería esta, el mapa de aliados el mapa de aliados al final es una cosa tan sencilla como la que decía la bruja vería no sé de, de, de, de, de qué generación soy, yo soy de los setentas. Y, y en esta época de, de la televisión española había un programa que se llamaba La Bola de Cristal y estaba esta persona maravillosa que se llamaba La Bruja Vería, que decía cosas tan sabias como el solo no puedes, con amigos sí. Entonces, al final, eh, esta, el mapa de aliados, esta herramienta lo que nos permite es buscar esos amigos que nos permiten, eh, que nos pueden garantizar o ayudar a sacar nuestro plan de captación de fondos adelante. Esto el, el, al final es imposible tener éxito, sacar adelante cualquier, eh, cualquier hazaña relacionada con el fundraising si lo hacemos solos. No se puede, es, o sea, es una cosa que además va en contra, porque vas a cuanto más impliques a la gente de organización, a las familias de las personas usuarias, a los usuarios. Yo creo que además en el caso de, la, de las discapacidades intelectuales, eh, o de, de, discapacidades en cualquier sentido, yo de verdad que creo que una de las partes más importantes o de, que, que, que, de responsabilidad por nuestra parte es sacar a la calle esta realidad y hacerla visible. Entonces, para encontrar esos aliados hay que sacar a la calle y hay que, y hay que, hay que salir a la calle y hay que, eh, de alguna forma, eh, mostrar la realidad para buscar, buscar esos aliados. Al final... Eh, esta esta esta herramienta, esta, esta herramienta para buscar a estas personas, casi lo difícil es saber dónde están y, y, y jerarquizarlas, porque tampoco podemos buscar en, en, de manera infinita, con lo que hay que tener como, como muy claro la, la, la, la teoría de esta, de esta de esta herramienta, que es con identificar posibles personas aliadas para sacar adelante el plan ser capaz de priorizarlas para poder enfocar en aquellas que tienen más peso y, y poder eh, comprender sus necesidades yo tengo que saber cuáles son mis aliados y cuáles son las necesidades de sus aliados o el interés que tiene ese aliado en que mi plan salga adelante. Si yo no soy capaz de alinear el interés de este aliado con el mío, no va a funcionar. Con lo que esta herramienta lo que nos permite es conocer esos intereses, generar alianzas, al final la vida es hacer un tapiz y entonces pues, todo, esto, todo esto es hacer estas conexiones necesarias para que este tapiz eh, brille con luz propia y salga, y salga adelante y, y, y obtengamos los resultados que queremos. Si podemos dividir en tres partes esta identificación de aliados, la primera, sin duda, es buscarlos. ¿Dónde empiezo a buscar? ¿Qué gente, qué personas, qué instituciones me pueden ayudar a, a, o, o puedo intentar entender que están alineadas con mis objetivos. Ahí tengo que, que, que hacer esa lluvia de ideas, empezar a preguntar a gente de dentro, a gente de fuera, ¿quién considero que estando en mi entorno puede, puede, puede ayudarme? ¿Sabéis que hay una teoría que dice que con siete contactos puedes llegar a cualquier persona del mundo? Yo de verdad que lo creo. O sea, Nosotros estamos en un mundo tan solamente... Eh, integrado y, y, y, y unido y conectado que, que este mapa de aleos te puede permitir, permitir llegar a cualquier persona que puede estar interesada en sacar adelante esto, con lo que de verdad eh, esta, esta lluvia de ideas y, este, y, esta, y esta primera numeración es súper importante para saber por dónde tiro, qué variables utilizo para poner esta, esta lista, este listado de personas, pongo su rol en la organización, pongo el patrimonio que tiene, yo puedo tener en mi organización una persona que tiene un patrimonio alto o que tiene muchos contactos en el mundo de la televisión, o que tiene eh, muchos contactos en mi entorno local con las empresas en las que se mueve, eh, en las que está el contexto de mis centros de ocupación, o puedo tener una persona que tiene mucha influencia política, o sea, puedo tener, eh, tengo que intentar establecer estas variables y tengo que, que intentar establecer esta, esta dónde las coloco. Es muy importante saber también qué nivel de dependencia tiene de mi actividad. Si yo tengo una persona, un usuario o una familia de usuarios que tiene una implicación política alta o una implicación económica alta, tengo que tenerlos en cuenta, porque si mi, si mi proyecto no sale adelante, si mi causa deja de existir porque no tengo los fondos para, para hacerlo, igual ellos también se ven muy perjudicados, con lo que eh, necesito saber esas personas, sobre todo, que tengan este impacto. Los tengo que, que, que intentar agrupar. Hay personas que tienen un nivel de liderazgo clarísimo, es decir, personas que están directamente implicadas en, esta, en la gestión de mi plan de acción, en la gestión de mi plan de fundraising. Otros que son colaboradores, pero necesito que estén, porque sin ellos no sale adelante. Y otros que pueden estar mirando, a ver lo que estoy haciendo para, para, para ver si se suman o no. Pero sí que tengo que saber poner cuál es la importancia que tienen eh, eh, en, este, en este cumplimiento. Y además, tengo que intentar, siempre que se pueda, poder hacer una entrevista. Una entrevista personalizada con aquellas personas que yo considero clave para identificar, para identificar eh, a estas personas. Tengo que saber ubicarlas en esta, en esta matriz. o sea yo puedo Cuando tenga toda esa lista de personas, tengo que saber ponerlas en, en, en, en esta matriz pensando que hay un eje que, está, que es el interés en el proyecto, el interés que tienen estas personas en que mi plan de fundraising salga adelante. ¿Cuál importante para ellos es que yo tenga éxito o que yo fracase? Aquí tenemos que verlo siempre en el lado positivo y en el lado negativo. Y también tengo que poner en el eje cuál es el poder que tienen estas personas eh, de decisión sobre el, sobre el proyecto. Es decir, tienen un nivel de jerarquía alto y toman muchas decisiones, o sea, tiene un nivel alto, bajo, entonces al final se trata de establecer... En este, en este mapa, ¿cuáles tienen poco interés en, que, en el proyecto, pero sí es que tienen mucho poder en la organización, con lo que son personas aliadas de contexto? Las tengo que, las tengo que tener ahí informadas, debo mantenerlas satisfechas porque son muy útiles como fuentes de, de, de información para sondeos, para movilizar a otros, en el caso de los aliados de contexto. Puede pasar que tengan muy poco poder de, de gestión o de poder de autoridad en la organización y tengan poco interés en que el proyecto salga adelante, les da igual, con lo que son multitud, no voy a dejar mucho esfuerzo ni mucho tiempo en ellos tengo el lado derecho que serían las personas que tienen poco poder en la organización pero sin embargo tienen mucho interés en que el proyecto salga adelante, pueden ser personas que tienen intereses en sacar proyectos adelante y necesitan los fondos para ello y sin embargo no tienen un poder en la toma de decisión de la organización pero si a ellos eh, me, me anclo eh, y les utilizo como activistas de mi plan seguramente pueda ganar muchos adeptos y luego están los estrellitas ¿no? que son los que tienen un interés altísimo en sacar adelante mi proyecto porque ellos se ven afectados por él positivamente y además tiene un rango jerárquico de la organización muy alto, con lo que tienen mucho poder de decisión. son los actores clave, aliados clave, que, que desde luego hay que subirlos a bordo, meterlos a tope en el plan para, para adaptarme perfectamente a sus necesidades, gestionando minuciosamente lo que necesitan eh, de... De mí. La estrategia para cada uno de ellos es distinto. Esos aliados clave que son los que tengo que buscar en este mapa de aliados, tengo que involucrarlos y atraerlos activamente. Pero ojo con pasarme, porque si me paso, pueden terminar hartos de mi plan de fundraising y entonces dicen, ya, ya sabes qué, no quiero saber más. Tengo que tener cuidado en entender muy bien en esa priorización a los que pongo ahí, darles exactamente lo que piden que piden sin pasarnos. A los que están en un nivel alto de interés, pero no tienen tanto poder, tengo que mantenerles informados, son aliados eh, activos que pueden, que pueden sumar eh, y hacer ruido para que mi proyecto salga adelante. La parte izquierda de la tabla, los que tienen bajo, bajo interés eh, y, tienen, y tienen bajo poder, Simplemente monitorearlos, utilizo los medios de comunicación de la organización para deciros lo que estoy haciendo, no me complico mucho y los que tienen bajo interés pero tienen alto poder, tengo que mantener satisfechos. No puedo eh, eh, ignorar que tienen un alto poder. Si yo tengo una persona en la junta directiva que, me quiere tirar, eh, que no quiere lanzar un plan de fundraising, eh, que no le interesa nada que salga adelante por, por lo que sea, tengo que tenerlo controlado porque si tú tienes una, una, una persona eh, hostil al plan y no eres capaz de acceder a él por tus vías normales, tienes que buscarte en este mismo mapa de aliados aquellos que te puedan ayudar a que cambie de opinión. Pero es importante en esta, en esta estrategia con cada uno de ellos tener claro eh, sobre todo dónde están, qué es lo que me están pidiendo para que una vez que los tenga jerarquizados pueda aplicar esas estrategias, esas estrategias para que eh, mi plan salga adelante pensad siempre a nivel interno y pensad siempre a nivel externo los aliados están en todo el escenario eh, de, de en el que nos movemos. Y es verdad que puedo tener una familia, puedo tener una persona en recepción que de repente resulta que, es, que, resulta que vive al lado de una persona influyente, puedo tener eh, contacto con empresas, puedo tener contacto con medios de comunicación. Tengo que buscar muy bien, si no, tengo, si no tengo esas personas yo claras, buscar esas personas que son red para poder identificarlas y aplicarlas, ponerlas en, este, en esta matriz y aplicar la estrategia con cada una de ellas. Os voy a retar de nuevo a, a intentar ubicar eh, determinados personajes. Hemos inventado unos perfiles y nos gustaría que con el perfil y con la, con la información que ponemos de ellos nos digáis si son, si vosotros consideráis que son actores clave, si son multitud, si son actores que tengo que tener eh, metidos en la, en la... ahí controlados, pero no me van a hacer mucho ruido. Vamos a empezar con Cristina. Cristina es una persona jubilada. Es ex tesorera de una entidad financiera de España, está jubilada y eh, viene a la organización y nos dice que quiere ser voluntaria. A ver, mentes pensantes, ¿dónde ubicaríais a esta persona? ¿Es una persona aliada de contexto? ¿Es un aliado clave? ¿Es, una, es multitud? ¿No aporta nada y no tiene poder? ¿O, o tiene, tiene interés en el proyecto pero tiene poco poder en la organización? ¿Cómo? ¿Dónde la consideraríais? Imaginaros que Cristina uh, es la asesora de BVA, por ejemplo, ¿no? y ya está jubilada y además tiene eh, ese interés en ocupar su tiempo eh, ayudándonos a ser voluntaria en uno de los centros de ocupación. En, en este caso, eh, os cuento una historia que a mí me pasó personalmente. A mí me pasó, en, estando trabajando en una organización, eh, teníamos una feria de, de, de asociaciones y en esa feria de asociaciones me tocó de voluntaria con una, con una, eh, con una persona que estaba ahí sentada y de repente pues, me pasó esto, que me dijo no yo soy tesorero del, del BVA y me, me estoy jubilando con lo que, con lo que tengo, tengo tiempo y bueno, soy socio de esta organización desde mucho tiempo y me apetecía hacer algo. Después de aquella charla, nos dedicamos a hacer un mapeo de todos los contactos que esta persona, por haber sido tesorero del banco, había tenido y conseguimos hacer una ronda de visitas por todas las cajas eh, eh, las cajas de ahorros que había en este momento en España. Conseguimos casi dos millones de euros para los proyectos de la organización, haciendo estas conexiones eh, que tenía él de, de amigos suyos, de, de compañeros de viaje en esta época financiera de este país. Por esto para mí es un aliado clave, efectivamente. Eh, o sea, ojo con estas personas que llegan, que no sabemos quiénes son, ahí es importantísimo estas conversaciones improvisadas de dónde vienes, tú qué haces, dónde vives, no perdáis esa información porque en este caso os puede permitir identificar a un personaje clave y encima tiene interés en vuestra casa. O el potencial porque tiene contactos, tiene el interés porque ha venido a llamar a tu puerta para, para, para, para echarte una mano y además tiene tiempo, o sea, tiene las tres claves eh, fundamentales para poder utilizarlo. Busquen a sus voluntarios talentosos y a sus voluntarios con capacidad de influencia porque ahí hay de verdad una oportunidad de, de abrir un montón de ventanitas. Vamos a la siguiente. Nuestra siguiente compañero o compañera es Luis. Luis está trabajando en la recepción de nuestras oficinas. Eh, si tenemos una oficina eh, significativa, pues ahí está. Es miembro activo del comité de empresa, porque somos un, una organización que tiene un comité de empresa, y conoce a todos y a todas las personas en la asociación. Podríamos pensar que es una persona que tiene eh, poco poder en la organización, en la toma de decisión, Podríamos considerar que tiene mucho, podríamos considerar que tiene interés o no. ¿Cómo lo ven? A ver, sigamos votando. Al final, eh, estas personas eh, de la, yo siempre soy muy fan de todas las personas que están en contacto con el público, porque son los primeros, es la cara visible para todo, la que siente cómo viene una persona a nuestra organización, cómo viene un empleado, cómo viene un usuario. Entonces, de verdad que estas personas que están en estos puestos de cara al público son una fuente de información y conocen a todo el mundo. En el caso de Luis, además, es, es, un, es, un comité, es eh, miembro del comité de empresa con lo que algo conoce a los empleados y seguramente su opinión eh, es importante. Le puede dar igual que el proyecto salga adelante, porque eh, tener más o menos fondos a él no le cambia nada, pero efectivamente podría ser un aliado de contexto, un aliado invisibilizado y activista, es decir, podríamos considerar que tiene poco interés en el proyecto, pero tiene... Eh, tiene eh, mucho, mucho mucho poder en la organización porque conoce a todo el mundo el poder no solo es en el que está en la jerarquía de, de, de la organización sino también el que tiene el contacto con todo el mundo, esa red fundamental que voy a la terraza y de repente me encuentro con todos y soy capaz de saber quién es cada uno y de lo, que, de lo que está haciendo esto es un poder importante, podría estar en cualquiera de los dos, tanto en, en aliados de contexto como en invisibilizados activistas, la estrategia de estas personas desde luego es tenerlas siempre eh, eh, apoyarlas, dar esa información, no son clave no sería un actor clave, pero eh, sí que sería alguien a monitorear, a tener en cuenta a compartir, a pedirle su opinión. Vamos con la tercera La tercera persona es Lucy. Lucy es miembro de la junta directiva de nuestra organización. Es, un responsa es responsable de programas también. Esto cuando, cuando establecimos esta, esta, este, este perfil, a mí me costaba. O sea, ¿no? Yo vengo de organizaciones en las que la parte ejecutiva no está vinculada con la parte asociativa y, y, y de hecho es, es incompatible. Pero bueno, en este caso es miembro de la junta y además es responsable de los programas, eh, imaginaros, de, de empleo. ¿no? Si sale el plan adelante, será gracias a su apoyo. En este caso, eh, eh, la verdad es que era, era de, las, de, la, de los casos más evidentes. A estas personas son clavísimas, o sea, para tenerlas a bordo, nosotros, en, me, en, en, en medio de, de, de, de todas estas... O sea, tener, tener a estas personas uh, en un plan de fundraising dispuestas a sumarse a reuniones, tener, tener una... una, una un espacio con ellos para compartir éxitos, para compartir fracasos, llevárselos a una reunión con un donante. O sea, estas personas que son responsables de proyecto, que tienen historias de cada día de, de éxitos, de fracasos, de impacto, es súper importante tenerlas de la mano en cualquier plan de fundraising. Salga bien o salga mal, compartamos con ellos, si les hemos implicado en esto, los resultados. Lucy es clave, efectivamente, todos estáis de acuerdo. Vamos a la siguiente. Vamos a ver con Pablo. Pablo es un donante activo de mi organización, desde el principio. El Fermi tiene los años que tenga, desde el principio se sumó aportando muy poquita cantidad, pero desde el principio. Y además sabemos que no nos puede dar más. Está en su máximo potencial de donación. Vamos a ver dónde lo ubican. Pues es una persona que tiene poco poder en la organización. y tiene una capa, un interés en que salga bien o mal, ¿dónde lo, ¿dónde lo ubicaríamos? Es un socio de toda la vida, muy fidelizado con la causa, nos conoce muy bien, pero está en su máximo. Podría ser un aliado de contexto en el caso de que, de que tuviera bajo interés, pero alto nivel de, de poder. Pero en este caso, a ver dónde lo, dónde lo, han, dónde lo han ubicado. Podría ser eh, aliado clave, yo no, no, no lo veo aliado clave, o sea, salvo que bueno, alguna información se nos haya perdido y de repente tenga un supercontacto contacto de alguien. Para mí en esta, esta, esa, podría ser o multitud o podría ser un aliado invisibilizado y activista en el caso de que tenga unas habilidades, por ejemplo, innatas de comunicación. Tener a un socio dispuesto a ser portavoz de mi causa es maravilloso. Si ustedes tienen algún socio que no tenga contacto, no tenga poder, pero es brillante en la comunicación, o sea, es el que mejor cuenta lo que hacemos y el que mejor visibiliza la realidad de las personas con discapacidad intelectual. Utilícenlo en sus campañas. Es maravilloso. O sea, es, este tipo de, de personas es maravilloso y se podría convertir en un aliado clave si nosotros lo convertimos en ello, pero, pero, pero al final serían más eh, estas personas que están ahí y, y que, salvo que tenga alguna información eh, estratégica de algún contacto, alguna puerta, se quedarían en multitud o en, o en eh, aliados eh, invisibilizados y activistas. Vamos a la siguiente, no sé si hay más. Perdón, creo que no. es la última. Venga, perfecto. Entonces, al final se trata de... Vuelvo a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Perdón, que quedaba una. Eso es lo que quería decir. Ay, <ríe> Me quedaba Marisa. Pues cuéntanos a Marisa. Venga, volvemos al chat. Volvemos, a, ver, volvemos al a Por Marisa, pobre. Marisa se nos ha quedado ahí. Voy a admitir a a Pael. Marisa es la dueña del estanco de enfrente. Ay, no está Marisa. Enfrente de las oficinas eh, es miembro de la asociación de empresarios de la zona. Esta persona eh, en este mapa de aliados. O sea, en esta, en esta, si, si consideramos eh, la variable de poder de la organización, tendrá poco, pero, pero tiene contactos, no tiene contactos, me mueve, me, me permite moverlo. Para, es un aliado de contexto, es un aliado clave, es un aliado eh, invisibilizado y activista, podríamos decir que no. Si podríamos, para mí, eh, en este caso, Marisa, nuestra amiga Marisa... Eh, es un aliado de contexto. O sea, es un aliado de. Eh, seguramente conoce a la asociación de empresarios, seguramente me puede organizar reuniones con ellos para explicarles qué es lo que pasa a, qué es lo que le pasa a una persona en mi centro de ocupación o mi centro de formación, qué es lo que le pasa a una familia que tiene una, eh, pues es que eso, que tiene una persona eh, con discapacidad eh, intelectual. Es, es importante tenerla a bordo, porque además seguro que Marisa es maja y entonces eh, nos puede abrir una, una, una cantidad de puertas importante. Esta se trata de hacer este ejercicio, de que ustedes sean capaces de, de, de buscar a estas personas, de poner dónde las ubicarían a cada una y buscar estos clave. O sea, esta, esta herramienta de diagnóstico lo que nos permite es eh, identificar aquellos que sí o sí se tienen que subir a mi plan. Voy a compartir pantalla de nuevo. Eh, porque termino con una cosa de este plan al final, una vez que hemos colocado eh, a, los, a los a los aliados en esta, en esta matriz de cuatro, de cuatro espacios tengo que comprenderles, tengo que hablar con ellos tengo que tener reuniones, sobre todo con los clave sean clave en positivo o clave en negativo para identificar por qué tienen ellos interés en que mi proyecto salga adelante cómo puedo alinear sus objetivos con mis objetivos del plan de fundraising para que juntos ganemos. O sea, ¿cómo puedo hacer esta alianza ganadora para que, para que, que, y que no haya ningún, ni, ninguna, ninguna, ningún problema en el camino? Tengo que organizar entrevistas con ellos y hacer preguntas abiertas. Os pongo aquí algo para ganarme la confianza. Tengo que no vale, como ¿te gusta mi plan sí o no? Es como, ¿por qué tienes interés económico y emocional en implicarte? ¿Por qué es bueno para ti o para, o, o para, para que no salga el plan adelante? ¿O por qué es malo? Entender a la gente hostil, ¿por qué tú no quieres que hagamos fundraising en la organización? ¿Por qué quieres que dependamos solo de un único, de un único, de un único donante? Esto es súper importante porque entendiendo esos argumentos podemos eh, eh, incorporarlos a los nuestros para eliminarlos, pero tenemos que tener esa información. ¿Quién influye en esta opinión? O sea, ¿por qué? O sea, ¿quiénes son las personas que hacen que tu opinión sea esa en la organización? O sea, es, es conocer a esas personas eh, tanto a favor, o sea, que están a favor o en contra, pero tienen un alto poder de, de influencia y de, y de y, y, y la jerarquía de la organización, de verdad que es clave para, para, para entenderlo. Si no soy capaz de convencer a una persona clave hostil, tengo que buscar a las personas de la organización que me ayuden a convencerla de que deje de serlo. Esto es súper importante. O sea, Tener una persona un, que, me quiere, que, me, que me tire al traste este plan, si tiene mucho poder, estoy perdido. Tengo que tenerlas, que tenerlas eh, muy, muy controladas. Y siempre os recomiendo tener come, eh, eh, comentarios, conversaciones con estas personas aliadas clave, ¿vale? face to face, en presencial o telefónico, pero que sea un contacto único con ellos. Tenemos que tener, saber por qué están interesados en el proyecto, y la mejor forma de generar esa confianza y de subirlos a bordo del proyecto es eh, con relaciones personales. Al final, si yo utilizo este mapa de aliados, lo que voy a conseguir es saber con quiénes puedo contar, qué personas son capaces de ayudarme a sacar este plan de fundraising. Tengo que saber, o sea, me permite además saber qué red de personas sostiene la institución. O sea, nosotros, al final, cualquier persona en la organización es capaz de, de, de, de sumarse a, esta, a este tema del fundraising. Cualquier persona es capaz de, de, de, de apoyar y tengo que saber identificarlas y encontrar ese espacio de diálogo con ellos para poder, para poder contar con ellos al el principio y al final. Y luego hay una frase que a mí me encanta y siempre terminamos con ella, que es que el fundraising es tan importante que no se puede dejar solo en las manos de los fundraisers. Yo no sé de quién es esta frase, no es mía, ya me gustaría, no es mía, pero de verdad es clave. O sea, esto es tan importante, la sostenibilidad de la causa que represento, que es tan necesaria. O sea, hay tantas personas que necesitan que yo siga sobreviviendo, que esto no puede ser o sea, el trabajo. Generar los fondos para que sigan funcionando los centros de ocupación, los centros de formación, los centros de apoyo a familias necesita que todos nos sumemos a esto, desde el trabajador social, desde la persona que está en la entrada, desde la junta directiva. Tengo que ser capaz de implicarlos de compartir con ellos los éxitos, pero sobre todo compartir los fracasos, porque esto es muy complicado. Pero si lo hacemos entre todos, seguro que sale mucho mejor. Con lo que yo de verdad que os animo a, a, a tatuaros esta frase que yo tengo súper tatuada, pero que es verdad para convencer a todos los que forman parte de vuestra organización y hacen posible que las personas que tienen una discapacidad o varias discapacidades intelectuales sean capaces de seguir adelante e integrarse. Depende de verdad de todos. No sé si Vanessa tienes algo más. No, yo lo que dices. ¿no? O sea, nosotras decimos fundraisers, pero es la captadora de fondos, es la encargada de las subvenciones, o sea, no se puede dejar eh, el conseguir los fondos para, para la entidad en la persona que solicita los fondos. ¿no? Hay que tener esta, esta visión, visión global. ¿Tenéis alguna pregunta sobre el Mapa de Aliados ahora mismo? Seguimos. Muy bien. Eh, antes de entrar en la siguiente herramienta, que es la última, ¿no? si no me equivoco, sí. <ríe> hemos visto el DAFO, el histórico de nuestra entidad con análisis de ingresos y gastos ¿no? de los años anteriores y las acciones que hemos llevado a cabo de captación de fondos en nuestra organización. Y como hemos visto, cada herramienta va a demandar que involucremos a personas, a áreas, a departamentos, distintos de nuestra organización y de fuera de ella. Para conseguir todo este histórico de acciones, si no tengo un dossier que vamos, si lo tenéis, <ríe> tenéis mucha suerte, pero de todo lo que se ha hecho en los últimos 5 o 10 años de catación de fondos, voy a tener que hablar con un montón de gente, voy a tener que moverme dentro de la organización y hacerles partícipes. Por lo tanto, si cuando estoy haciendo el diagnóstico las estoy implicando, aprovecho y las implico también para pensar y diseñar mi estrategia y para implementar mi estrategia. ¿no? Si, si todavía no hemos hecho una, una estrategia, nunca o incluso si estamos volviendo a hacer una nueva estrategia, aprovechemos para hacerla de forma eh, participativa y empezando a generar esta cultura de fundraising de la que tanto hablamos Elena y yo. ¿Por qué? Porque es lo que os he dicho al inicio y os vamos a, repitar, a repetir todo el rato. Estamos trabajando más allá de la solicitud, toda la parte anterior y toda la parte posterior. Esto no es ciencias es decir, que hay relaciones que se saldan esto y directamente vamos a solicitar. O sea que hay pasos que están muy juntos, otros que se alargan mucho. Todo depende, ¿no? pero hay que trabajar el antes y el después de la solicitud. Hay que fidelizar, hay que involucrar, hay que cultivar, hay que conectar. ¿no? El mercadillo puede servir para conectar para fidelizar también una cena de aniversario también sí si puede servir para involucrar tenemos que pensar en todo esto y por lo tanto cuando hagamos nuestra matriz de estrategia que ahora vamos a ver y diseñemos nuestra estrategia y nuestro plan ya para decir oye en 2022 qué voy a hacer tengo que pensar que no puedo poner simplemente contactar con 10 empresas y conseguir 200.000 euros, tengo que hacer todo lo demás. ¿vale? En la siguiente sesión veremos qué podemos medir, pero es importante pensar en la estrategia de captación de fondos es algo más que conseguir dinero. Aprovechemos este momento para involucrar, para compartir, para escuchar lo que os he dicho. Vamos a hacer... Una cultura compartida de fundraising para construir luego un plan compartido. Nuestro, de todas, de todos, que sea de nuestra organización. La siguiente herramienta que, que os queremos comentar es esta matriz de estrategia que ahora os la enseñamos. Es también una herramienta de diagnóstico que nos va a permitir tomar decisiones sobre qué estrategias de fundraising podrán tener mayor éxito en mi organización. Aquí os recomendamos organizar un taller, una reunión presencial con personas internas de distintos perfiles dirección, administración, comunicación, proyectos, para trabajar de forma conjunta sobre esta matriz. Aquí sí que nos recomendamos meter a gente de fuera, ¿sabes? a un donante, allí no... Otra cosa es que luego cuando tengamos ¿no? algunas dudas o algunas cosas que queramos contrastar, os podamos sentar con, con un donante. Esto es una cosa que os recomiendo mucho, y además la gente lo agradece mucho. Y nosotras... Bueno, llevamos unos cuantos años ya haciendo eso, pero al final eh, estableces relaciones muy personales con donantes que cuando les pides ayuda siempre están muy contentos. O sea, las personas en general somos bastante generosas con compartir nuestras ideas, nuestras experiencias o nuestras recomendaciones de cómo creemos que podríamos mejorar. ¿no? Y si además es un donante es que confía en nosotras. Y, por lo tanto, le gusta también que estemos reflexionando sobre, oye, hay algo que no acabamos de, de encontrar, ¿Cómo, es, cómo ser más sostenibles, cómo dejar de depender tanto de los fondos públicos, ¿Qué, qué, qué, qué crees que podemos hacer, ¿no? Entonces, en este no, pero no os olvidéis que también es bueno ir a hablar con vuestros donantes. Será importante tener a mano todo lo que acabamos de ver, este DAFO, este histórico, este mapa, mapa de aliados, porque va a ser la base sobre la cual vamos a construir esta matriz de estrategia. La matriz, lo vais a ver, es otro Excel. Eh, lo podéis bajar a Word si sí, o sea, yo me manejo mucho en Excel, pero lo podéis coger en, en lo que queráis. Eh, analiza dos cosas. Primero analizamos eh, una parte de si hay acuerdo institucional, Ahora lo ver, veremos si hay una oportunidad de desarrollo de, esta, de este perfil o de esta técnica de captación de fondos y si hay algún, algún riesgo reputacional con el perfil de donante con el que queremos relacionarnos. Y luego analizamos nuestras capacidades internas, el mercado y el tipo de fondos que nos aportaría. Nuestras capacidades internas las podremos coger del DAFO y de nuestro, de nuestro histórico el mercado también del DAFO y de esta primera parte que nos decía Elena, contexto, entorno, conozcámoslo bien, ¿no? Se, conozcamos muy bien eh, el tipo de sectores industriales, económicos que están en nuestra región, en nuestra zona, conozcamos muy bien la inestabilidad política o no que hay en nuestra zona, tengamos muy en cuenta todos estos factores. Bueno, por ejemplo, yo estoy en Madrid, bueno, pues en Madrid últimamente eh, la comunidad, por ejemplo, cambia muy a menudo. Entonces esto es, un, es una amenaza y es un riesgo de inestabilidad, ¿no? Entonces todo esto hay que tenerlo en, en cuenta. Y luego miramos eh, el tipo de fondo que nos aportaría, estos que son más, ¿no? A dos, tres años, estos que son de libre disposición, esto es lo que analizaríamos. Por lo tanto, esta primera matriz vamos a coger... Vamos a meter todos los perfiles de donantes con los que hemos o nos gustaría trabajar, donantes particulares, empresas, fundaciones privadas, según la segmentación que hayamos hecho anteriormente, cooperación internacional, región, comunidad, dependiendo de dónde estemos, y vamos a comprobar si estamos de acuerdo a nivel institucional para trabajar con estos donantes, sí o no, si hay una oportunidad de desarrollo, y esto lo veremos en función de nuestras capacidades, de nuestra experiencia y del entorno, pues hay sitios donde el face to face a lo mejor se puede desarrollar y otros donde no. Madrid está muy saturado ya. Eh, bueno, pues depende. Y, y qué riesgo podría tener para la imagen de nuestra organización. ¿Vale? Y luego nos vamos ya a una matriz, eh, ya con números, calificamos del 1 al 5. Eh, uno es poca o nula, cinco es mucha. Cada uno de los, los apartados, salvo dos que os hemos marcado que son al revés, ¿vale? Porque como <ríe> o sea, si tenemos poca competencia, pues es un 5 porque el total nos sumará más, ¿vale? O sea, luego aquí tendremos un total. Los que salgan con, con mayor número, pues serán los que deberíamos de priorizar. Eh... Entonces, igual, cogemos los mismos, eh, el mismo listado de donantes y vamos viendo si tenemos experiencia previa, si tenemos capacidad de gestión, contactos existentes, recursos human humanos disponibles para hacerlo, mucha o poca competencia, potencial del mercado, y luego un potencial de aporte a largo plazo, riesgo económico y aporte de fondos libres. No os preocupéis. O sea, aquí en un número, pues sí, a veces es un poco esto, es un 3, es un 2, no lo sé, no pasa nada. Con la suma de todos al final las cosas se, se equilibran bastante bien. Jamás vamos a llegar a tener todos los datos o el criterio 100% objetivo para poder puntuar de forma exacta. Pero sí estaremos partiendo de un análisis muy exhaustivo y compartido que nos ayudará a priorizar y a tomar decisiones en base a datos y de forma conjunta. Eh, yo hace muy poco he, he cerrado un, un diagnóstico de capacidades de captación de fondos con una organización muy chiquitita en, en Cusco, en, en el Perú, y, y por ejemplo, se iba hablando con ellas, las iba conociendo y tal, y decía, uff, esta gente tiene que ir, en mi cabeza, ¿no? Esta gente tiene que ir a por fondos internacionales y a por fundaciones, ¿no? Y cuando terminamos y hicimos la matriz, al final lo que ellas realmente tenían muy a mano y podían hacer era eh, eventos, y ONGs, ONGs de desarrollo de otros países, ¿no? Entonces, al final, o sea, realmente sí sirve, ¿no? y, y permite, pues en base a todo este trabajo previo que habíamos hecho juntas, de ir analizando, las acompañamos en hacer todo este análisis, bueno, pues porque yo a lo mejor sin haber hecho la matriz te lo he dicho, no, no, tú vete por ahí, ¿no? Pues no, con esto y con toda la gente de su organización, al final, bueno, pues ya están diseñando una, un plan para poder desarrollar estas eh, líneas de trabajo en concreto. ¿no? Y otras dos que se quedaban allí más o menos así, que no las van a olvidar, pero de momento estos próximos tres años van a ir cultivando esta, ¿no? o sea, sembrando todo para dentro de tres años poder empezar a desarrollar esto. Entonces, no nos agobiemos. Esto no es una ciencia exacta, pero hay mucho para poder tomar decisiones con datos bastante, bastante, bastante, no con datos analizados, comprobados, que son nuestros. Y que además, si no lo hacemos nosotras sola en nuestro despacho, ¿no? Poniendo los puntos así, pues era una decisión conjunta también. ¿Vale? Eh, y eso es una cosa que o sea, todas... Hemos lanzado campañas que no han funcionado. Todas hemos dejado escapar una subvención porque no hemos subsanado a tiempo, porque estábamos de vacaciones o porque estábamos en la feria de no sé qué y no hemos visto el correo. Todas hemos olvidado mandar el correo a este gran donante para darle las gracias. Todas. Somos humanas, somos humanos, se nos pueden pasar estas cosas. Pero por eso lo que no puede ser es que toda la responsabilidad de la captación de fondos recaiga sobre una o dos personas o tres personas en un departamento. Es una responsabilidad compartida. La captación es mucho más que simplemente conseguir los fondos o perderlos es todo un trabajo de toda la organización ¿no? y ya no, no hablamos de que yo puedo ser la mejor catadora de fondos de mi barrio, pero si no tengo una estrategia o si no sé a dónde voy o si nadie sabe hablar correctamente o toda la gente de mi barrio habla mal de mi organización, pues a lo mejor voy a tener problemas para captar, ¿no? pero es muy importante que todo esto sea compartido, tanto lo que hacemos bien. O sea, si consigo 200 mil euros de JP Morgan no es porque soy una crack, es porque detrás tengo toda organización que me ha ayudado, que me ha apoyado y que ha compartido su trabajo conmigo para poder conseguirlo y cuando fracaso no es porque soy pésima, es porque bueno, pues a lo mejor efectivamente se nos ha pasado algo o no era el momento o bueno, pues hay cosas que pasan en la vida, no se sabe muy bien por qué a veces, pero así estamos, ¿vale? Elena, ¿quieres comentar algo más? Sí, o sea, antes de, de, de ir a esta parte, sí que me, me, me gustaría un poco, en esta parte de estrategia, todas las, todas las herramientas que estamos compartiendo, al final responden a lo mismo. ¿no? Intentaros ayudar con un poquito de, de, de teoría a, a, a, a tener esa foto de lo que pasa. O sea, el, el dinero, los fondos, los apoyos, los socios, no caen del cielo. Y los y las, los, las eh, los financiadores institucionales a los que seguramente vosotros estabais mucho más acostumbrados. Eh, están cambiando esa estrategia, los fondos públicos están reduciendo con lo que realmente si la causa que tenemos delante merece tanto la pena tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener estas, este, este análisis para tomar decisiones y priorizar, tenemos recursos limitados no, somos, no solo el dinero no cae del cielo, sea, por supuesto que no cae del cielo pero es que además nosotros tenemos un tiempo, unos recursos, eh, unas capacidades limitadas con lo que todas estas herramientas al final lo que nos permiten es priorizar, o sea que nuestro, se con, nos concentremos en aquello que entendamos que tiene o que puede tener un poco más impacto con los recursos que tenemos para garantizar que nuestra misión sobrevive en el tiempo es sostenible, entonces esto es importante que, que, que entendamos no solo los es que nos dedicamos a, a temas de captación de fondos, sino, sino cómo convencemos al resto para que lo entienda es, es fundamental que vayamos bajando esto y entendamos que todas estas herramientas están muy bien, que la técnica está muy bien, pero que tiene que eh, a adaptarse a la esencia de nuestra causa, es decir está muy bien todo esto que estamos poniendo sobre la mesa, los análisis, la estrategia el mapa de aliados, todo es perfecto pero todo esto tiene que estar integrado en la esencia de vuestra organización Digo, hacer este equilibrio de malabares es complicado pero es tremendamente apasionante con lo que es verdad que que, que, que sí que tenemos que cambiar de alguna forma nosotros mismos esta forma de ver el, el futuro de, de la, del trabajo que hacemos Muchas gracias, Elena. Yo eh, os vamos a compartir tres ejemplos y luego, si queréis, hablamos ¿no? de, de, de, qué, de qué se puede hacer ya con estos datos ¿no? y de que muchas veces podemos, o sea, en este análisis de nuestro entorno, por ejemplo, si al mirar nuestra, nuestro histórico de, de, de captación y de, y de ingresos, en una de las organizaciones en la que estuve trabajando, pero de repente me encontré con que en algún momento se había hecho una campaña de captación de socios entre pymes de la zona y ya. Había hecho esta campaña, se había conseguido como, la verdad es que bastantes dentro de, de lo que era la organización, unas 150 pymes y tal, con una cuota medio, media anual que no era mucho, pero que no estaba mal tampoco, pues había hecho la campaña y ya ya no se había hecho nada más con estas empresas, o sea, recibían lo mismo que cualquier socio, no se había hecho ningún encuentro con empresas, no se había ido a visitarlas nunca más, o sea, nada. ¿no? Entonces, cuando hicimos esto, o sea, yo cuando me planteo objetivos de captación de fondos, por supuesto, pienso en reponer los que se me van a caer, porque hay financiadores que se me van a caer, entonces estos los tengo que sustituir por otros, luego tengo que encontrar financiadores nuevos para seguir creciendo, si quiero crecer, o sea, hay nuevos para crecer, hay nuevos para mantener, nuevos para crecer. Y también de los que tengo, siempre me pongo un objetivo de, oye, a esta gente tengo que sacarle más, porque mucha gente, muchas empresas, muchas personas no, no están a su máximo nivel de, de donación. Para poder sacar más, es lo que veíamos el otro día con Javier, hay todo un, oye, ¿por qué lo, las personas donan? porque les gusta sentirse identificadas, porque les hace sentirse bien, porque así forman parte de una comunidad, porque están sensibilizadas con una causa y demás. ¿no? Entonces, cuanto más trabaje con estos drivers de las personas y de las empresas, pues más podré conseguir que aumente su donación. Eh, hay un dato que a mí siempre se me queda aquí. es eh, es un, es un informe de hace ocho años, no sé ahora en qué en qué en qué punto está, ¿no? Pero que teníamos como un 25% de las personas que no donaban, que no donaban porque nunca nadie se lo había pedido. Entonces, no es como bueno, pues es que hay gente que no dona, que no colabora porque nunca nadie se lo ha se lo ha solicitado. En Madrid es complicado que no te pase porque ya hay hay catadores por cada salida de metro, pero en otros sitios todavía todavía puede estar, ¿no? menos, ser menos común. Entonces, en esta campaña de pymes, pues yo cogí, no, cogimos co con el equipo y decían, bueno, pues vamos a ir analizando estas pymes, ver qué nivel de facturación tienen, cómo están, qué RSC tienen, tal, no sé qué. Y encontramos a 10, que bueno, de pyme, ¿no? o sea, sí eran pymes, pero tenían poca pinta de pyme, que fuimos a visitar, hicimos charlas con los empleados y demás. Y a estas 10 conseguimos, bueno, pasamos de una cuota media de 500 euros al año hasta 50.000 alguna. O sea, porque bueno, pues esto se le había pedido 500, 500 lo daba y tal y ya está. Entonces hay que analizar todo esto, porque al final esta empresa además, pues pedía a sus empleados que hicieran, hacían unas piezas de de repuesto para la y demás, ¿no? Pues pedían a sus comerciales que además les pidiesen a, los, a sus empresas, a, sus, a las que les compraban las piezas, que, que, que, que aportasen a la campaña de recaudación de fondos para la ONG. O sea que se fue creando, de repente, teníamos una red como de 50 personas captando fondos para la organización. ¿no? Entonces, analizar la base de datos, ir a visitar las empresas, Rendir cuentas, explicarles, involucrarlas, suele tener un retorno sobre la inversión muy interesante. Luego, en otra organización, y ahí es por eso que es tan importante que todas las personas estemos eh, participando en este diagnóstico, y en esta estrategia, captación de fondos se, encarga, se encargaba de captar los fondos y administración de enviar los certificados. La administración envía los certificados de donaciones, lo hacían como querían y captación pedía los fondos, lo hacíamos como queríamos. Yo, cuando vi eso, dije: Pero el certificado, ¿cómo lo mandáis? No, nada más una carta, tal, no sé qué. Bueno, pues vamos a hacer algo más. Entonces, allí hicimos, probamos. ¿no? De todas formas, ya tenemos el gasto. Eso era cuando todavía el certificado se mandaba por correo postal. ¿no? Es verdad que ahora con el electrónico no es exactamente igual, pero. Entonces dijimos, vale, pues vamos a segmentar en tres estos donantes a los que les mandamos el certificado. Un tercio se lo mandamos normal, otro tercio se lo mandamos con una carta como más bonita, dándole las gracias, invitándole a venir a una reunión en la sede donde, que les encontraba más cerca. Y otros, además de darles gracias, decíamos, puedes hacer otro donativo. Pues el resultado es que el primer tercio pues nada recibe su certificado y ya está. El segundo... Hubo una, una, un 30-40% de la gente que sí se acercó porque luego se hizo un seguimiento por, llama, de, por llamadas a las sedes autonómicas y el otro tercio, más del 50%, hizo un donativo adicional y no redujo después su cuota mensual. O sea, fue, una, su, fue un donativo además de lo que ya estaban pagando todos los meses. ¿no? ¿Qué nos costó esta campaña? Nada. Porque la carta ya se mandaba. ¿Qué recuperamos? Pues bastante más dinero del que teníamos al inicio. ¿no? Entonces, por eso os decíamos que a veces no hace falta inventar la super gran mega campaña, sino aprovechar cada espacio que tenemos de relación con nuestros donantes. Y luego el tercero podría ser una historia tan bonita, pero no lo es. O sea, estos son como cosas fáciles ¿no? de, de, de identificar, o sea, fáciles, o sea, como más, más a corto plazo. Lo de la dependencia es un tema que todas tenemos y que oh, ¿no? imagino que casi todas tenemos y que es muy difícil eh, deshacerse de ella, ¿no? depender de un solo financiador, de que pueda poner en riesgo nuestra sostenibilidad y demás. Pero por eso es tan importante tener el histórico y que todas las personas dentro de la casa entiendan bien eso y entiendan bien que esta dependencia no es buena y que por eso es importante que todas pensemos y, y tiremos de nuestra red, de nuestros contactos, para atraer nuevos donantes a nuestra, a nuestra organización. La dependencia es un mal de, de, del sector y es muy difícil encontrar. Yo cada vez que parece que encuentras el modelo de sostenibilidad, de repente se te cae el... ¿no? Bueno, pues hay cosas que, no, que hay que reinventarse todo el rato, pero es algo que siempre tenemos que tener en nuestra estrategia como objetivo. Porque, primero, porque los donantes, si tú eres dependiente de un financiador, eh, lo sabes y lo comunicas, pues le transmite confianza al donante, porque al final el donante dice, bueno, es consciente del problema y está controlando los daños, ¿no? Estamos ahí haciendo como una, un, una barrera para que esto no, se, no vaya a más y así lo vamos vamos trabajando ¿no? y una de las cosas que sí hicimos para luchar contra la dependencia de, de un financiador hace unos años es también decirle no quiero que me sigas dando tanto dinero y entonces es sentarnos con él y decirle mira de todo esto que estamos haciendo juntos esta parte para mí es más fácil de conseguir otros financiadores que esto qué te parece si los recursos que tenemos contigo nos aseguramos en vez de a dos a cuatro años en este, en este proyecto y durante los dos próximos años este voy buscando financiadores que te reemplacen dentro de dos años. ¿no? Entonces también está esto, ¿no? cuando establecemos relaciones de confianza con donantes, era todo a través de convocatorias, siempre ¿sí? al final cuando entras en la convocatoria, para que también entiendan que bueno, pues esto ya no nos vamos a presentar, no es porque ya no lo queremos, sino es porque queremos cambiar el foco y porque un proyecto es más difícil de financiar, por X razones, y este es más fácil porque tengo voluntariado corporativo, porque tengo donantes internacionales que están interesados en él porque es más innovador, lo que sea, y entonces ayúdame a ya no depender tanto de ti. ¿no? Y estas conversaciones son, son complejas, pero, pero son importantes de, de mantener también con, con altos niveles, en este caso, ¿no? de, de, de interlocución con, con donantes. ¿Queréis añadir algo más? Y sí, siguiendo con la dependencia al final todo, todo mundo, todos entendemos y todas entendemos que cuando dependemos demasiado de algo para cualquier aspecto de nuestra vida esto eh, nos hacen muy, muy vulnerables con lo que al final eh, yo, yo creo que eh, en general el sector en el que nos estamos moviendo tiene esa responsabilidad ¿no? de virar hacia, por la responsabilidad que tiene con las personas que reciben vuestra ayuda, virar hacia un modelo eh, menos... menos menos dependiente y que además pueda ser más valiente en la, en la toma de decisiones, en el asumir riesgos, yo creo que al final cuando estás muy constreñido a, a un... A, a, a, uno, a una serie de donantes, eh, también te construyes a su forma de pensar, a su forma de opinar, a su forma de decidir, con lo que, con lo que es verdad que, bueno, yo creo que el, el, la sociedad en la que nos movemos eh, se merece un tercer sector, un cuarto sector, eh, mucho más independiente de los fondos o de los financiadores, eh, que, o más diversificado en general. Sí. Muchas Gracias. Eh y ahora sí vamos a pedir un compromiso como la última vez con qué herramienta vais a empezar a trabajar con vuestra organización en las próximas semanas el dafo el histórico de presupuesto y financiadores la revisión interna de fundraising el mapa de aliados a la matriz de estrategia ya podéis ir votando Ah, os voy a compartir... Bueno, no. Vale, muy bien. Mapa de aliados, el DAFO histórico. Para vale, matriz de estrategia, acordaros que podéis empezar a trabajarla si tenéis todo lo anterior, ¿vale? Ahora si ya lo tenéis, genial, pero importante. Os vamos a compartir una herramienta Excel. Y, y de aquí a unos meses, si todo va bien, tendremos una web gratuita donde podréis ir ¿no? haciendo todo este diagnóstico de forma más, más ágil a través de, de una web especial ¿no? de, para hacer un plan de captación de fondos. Os la compartiremos, la mandaremos a Luis o, o a Pedro, perdón, y, y la podréis utilizar. Vale, y entonces ya terminamos con, con esto de si podéis valorar la sesión. Y luego hacemos, nos quedan cinco minutitos de, valora, de de comentarios. O sea, si queréis micrófono abierto para, para resolver dudas. Yo tengo okay. una duda. Dime. Que cuando el 26 el curso, lo da un diploma o no. Eh, yo creo que, no recuerdo si está incluido, lo, lo hablo con, con Pedro y te, y te digo, la verdad es que no me acuerdo, pero es una muy buena pregunta, porque ahora mismo me pillas, ves, esto es la, la, la, sí, la sí. franqueza del, del fundraiser, o sea, si no lo sé, te digo que no lo sé y ya te contesto cuando lo sepa, ¿vale? vale. Pero es una muy buena pregunta. Te amo, Perfecto. Eh, vale, genial. Pues, oye, nos alegramos de que os haya parecido muy útil y útil. Eh, y eso. Comentarios sobre esta sesión. ¿Qué creéis que podríamos mejorar? Sabemos que el horario, pero es así. Esto no, lo podéis seguir poniendo, ¿eh? es, es, es gratuito ponerlo, pero, pero de momento o sea, no lo vamos a poder cambiar. Sí, los ejemplos al final ¿no? son cosas de... así se nos va, se nos va quedando. ¿no? O sea, yo como, o sea, como cierre a lo mejor ¿no? las tres cosas importantes es que lo hagáis de la forma más participa, participa, participativa posible. Que, que también os lo toméis con calma, que es lo que decíamos el otro día, que, que bueno, todo es prueba y error también y que, que a pesar de la urgencia ¿no? de, de tener que atender las necesidades de nuestra organización, las cosas de captar fondos no pueden ir ¿no? A, a toda prisa, pero hay cosas sencillas, una vez hemos hecho este análisis y tenemos como este mapa completo, que sí si nos permiten bueno, pues sacarle un mayor rendimiento a lo que ya tenemos. ¿no? Y yo creo que, que al igual que hablábamos en la, en, la otra en la otra sesión, al final la confianza interna ¿no? y la confianza externa que podemos establecer con nuestros donantes, con nuestros voluntarios y voluntarias, con, bueno, con todo nuestro público objetivo, es el que realmente nos va a ayudar a, a poder ¿no? poner en marcha acciones que no, de las cuales nos sentamos orgullosas, ¿no? que hay cosas así como de repente, era yo en un congreso, creo que es donde conocí a Elena, hay un congreso de fundraising maravilloso en Ámsterdam que cuesta muchísimo dinero y yo solo he ido una vez y luego nunca más. Aunque ahora ha sido online por la pandemia, que ha sido lo único bueno de, de esto. Donde, por ejemplo, un, ¿no? un consultor nos dijo, bueno, cuando tenéis una base de datos de mucha gente, uno de los criterios para filtrar y encontrar grandes donantes puede ser el código postal. En mí no se me había ocurrido. Era como si llevábamos años ahí con la base de datos tal, y de repente o sea, el código postal y tú, claro, pues cojo los tres distritos de mayor renta de mi ciudad y hago este, este filtro. ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas sencillitas que no necesariamente se nos ocurren, que si sí las podemos compartir mejor. A ver, en el chat tenemos más cosas. Muchas gracias. Pues nada. ¿Alguien quiere comentar algo o alguna duda sobre una de las herramientas, sobre esta sesión, sobre la anterior? Vamos, ¿cuántos somos? 54, nadie tiene ninguna duda. Lo podéis poner en el chat si os resulta más fácil. Edu, no te rías. <risa> te he <visto> reírte. <risa> De verdad. Bueno, compañera, ¿quieres decir algo más? Bueno, muy, muy interesante compartir con vosotros este, este momento. De verdad, yo eh, insisto siempre mucho cuando cerramos las sesiones, como sector tenemos la responsabilidad de poner la realidad de las personas a las que ayudamos en la sociedad. Y el fundraising nos puede ayudar a hacerlo, con lo que hagámoslo bien, hagámonos de manera creativa, retémonos. Porque de verdad que merece la pena, o sea, en la sociedad en la, que, en la que vivimos necesita que nosotros levantemos la bandera, digamos, oye, que por aquí no. Y, y de verdad que estas herramientas de fundraising, utilizar campañas, ser valiente, nos puede ayudar a hacerlo. Entonces, esto es más una responsabilidad que, que, una, que una necesidad que también, ¿no? Pero, pero de verdad que, que creo que la realidad de las personas con discapacidad sea de la, sea, tiene que estar ahí. Para mí sí que está... Pero siempre es interesante de verdad poder poder seguir trabajando como equipo, como grupo, como equipo a nivel individual. Hagamos cosas valientes que nos ayuden a despertar un poco a esta sociedad en la que en la que nos estamos metiendo cada vez más individualizada. Con lo que muchísimo ánimo, muchísimo ánimo, y cualquier cosa ya sabéis dónde estamos, ambas dos. Buenas tardes, una preguntita. Hola. Hola. Mirad, hace dos semanas nos mandasteis como tarea el hacer el mapa de empatía sobre alguien. ¿Este mapa os lo teníamos que colgar en la plataforma o es simplemente para nosotras saber de qué manera hay que hacerlo o qué hacemos con esta tarea que hemos hecho? Muy bien, gracias. Este mapa lo tenéis que subir a la carpeta compartida que os hemos incluido en el, eh, en el Moodle. Eh, en el foro. Entonces, voy a ver si soy capaz de encontrarla aquí rápido y os lo paso por... Es que yo no la había encontrado en, en la plataforma, por eso te pregunto. No me salía ninguna foro... opción para poder subir algún archivo. Claro, porque en el, en, en el foro, hay un, lo hemos subido en el foro, ¿vale? De hecho, os he compartido también unos recursos en el foro que yo creo que nadie lo ha visto. Eh, déjame que te... Pero vamos, os la comparto por aquí. Eh, mira, aquí está. Aquí tenéis la carpeta en de entrada, ¿vale? Para subirlos. Desde cada sesión. O sea, lo que sí es importante: nosotras no vamos a revisar los entregables, ¿vale? Eh, será algo que utilizarán para seleccionar las entidades que tendrán, además de otras cosas, las entidades que podrán recibir el asesoramiento o el acompañamiento. ¿vale? Ok, muchas gracias. Nada a ti. A ti. Entonces, también con el compromiso de hoy, pues también si sí podéis empezar. O sea, entendemos que no se puede hacer un mapa de aliados en dos semanas, entendemos que no se puede hacer un DAFO en dos semanas, pero sí, bueno, pues demostrar que se ha tenido ¿no? algo de interés en poder ponerlo en marcha, ¿vale? Muy bien. Y por supuesto, o sea, nosotras luego algún día no podremos hacerlo, pero siempre estamos... Vamos. Intentamos contestaros a vuestras dudas, nos tenéis en LinkedIn, tenéis nuestro correo también al final de, de la presentación y cualquier cosa que necesitéis estamos aquí, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Mucho ánimo a todas y a todos. Adiós. Mil gracias por todo. Adiós. Adiós, gracias.